Estás entrando a Larquemor Larquemo Larquemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo Buenas noches, buenas noches. A toda la gente que se esté uniendo a esta transmisión, estamos en el podcast Oxlack. El día de hoy que es martes 4 de octubre, el mes paranormal, el mes del terror. Y bueno, como ustedes saben, ya llevamos varios meses realizando este tipo de podcast con personalidades del mundo del misterio. Voy a iniciar transmisión también en TikTok. Okay. Eh, aquí vamos a iniciar con TikTok también. Para que estemos enlazados en todas las redes sociales. Aquí tenemos TikTok. Vamos a emitirlo. Y vamos a iniciar. Ya estamos también en TikTok. Buenas noches a toda la gente que me ve en TikTok, a toda la gente que me ve en Facebook, en YouTube. Gracias a toda la gente que me ve en Twitter y en eh, Twitch. No tenemos eh, hoy eh, Instagram. Sería bueno que iniciáramos en Instagram. Si me dan autorización y me dan permiso, en este instante voy por eh, mi otro teléfono. Vamos a ver. ahí estamos buenas noches a todos y todas es un gusto estar con ustedes hoy 4 de octubre mes del terror mes de lo paranormal 4 de octubre ya tan rápido llevamos cuatro días ya martes Martes 4 de octubre, recuerden que la gente que viva en Mérida, en Campeche, nos vamos a ver, nos vamos a ver en el evento de Tsunami, Terror y Magia, en lo que será el Centro de Convenciones Yucatán, allá en Mérida, allá los espero. Para la gente que es Ciudad de México, que es del de Estado de México y algunas otras regiones, pues los espero en La Mole. El día 29 y 30 de octubre estaré en La Mole. Eh, habrá otros compañeros youtubers, habrá personalidades del tema del misterio, de los podcasts, de eh, algunas otras acciones o dinámicas que realizan durante todo el año. Habrá personas que hablen de este tema en la mole, vamos a estar todos juntos ahí así que los espero, ojalá puedan eh, ir acompañarme, nos vamos a, a conocer, nos vamos a, a divertir nos vamos a, a pasarla bien, a tomarnos fotos y demás en la mole, 29 y 30 de octubre estaré en la mole, en la mole, en el yo creo que es el World Trade Center en la Ciudad de México, yo creo que va a ser ahí, chequen bien por favor en la eh en la página de Facebook y en el Instagram de la Mole, por favor. Es en el World Trade Center, yo creo. Y estaré el día 5, 5 de octubre en Puebla. Ahí es donde voy a estar, el 5 de octubre en Puebla. Déjenme ver, porque tengo hoy un invitado. Ya, ya se lo mandé, sí. Ahí está. 5 de octubre, 5 de noviembre estaré en Puebla, en el evento de Akai, que se va a llevar en el centro de, llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Puebla, ahí los veo a toda la gente que sea de Puebla, y luego a la gente que sea de California, de Baja California, de Tecate, de Rosarito, de Tijuana, de San Diego, de Caléxico, de donde sea, que sea el norte, pues nos vemos el 9, 10 y 11 de noviembre, en Tecate, para el evento de ufología, donde estará Jaime Maussan, donde estará Johanan, donde estará Lourdes, que también ya la entrevistamos, recuerdan a Lourdes, increíble todo lo que nos platicó Lourdes, también dará conferencia en aquel evento, aquel evento Lourdes Gómez, y estará Sixto Paz, estará también ahí Sixto Paz, y otros investigadores eh, estarán también eh, de Argentina, de España, y no sé de qué otro lugar vayan, pero pues es un eventazo de ufología 9, 10 y 11 en Tecate, Baja California. Así que ya casi vamos a iniciar la gira, empezando por Media Yucatán. Esta noche eh, los convoco aquí en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, para eh, platicar con uno de mis Amigos, una persona que lleva años dentro de la investigación de los fenómenos paranormales, del misterio. Él eh, eh, tiene muchos años. Me gustaría ahorita preguntarle cuánto es que lleva. Tenía su, su página llamada Enigma 900. Rafael Oceguera desde Sonora nos acompañará esta noche. Le he mandado el link, pero no sé qué pasa. No sé, estoy nervioso porque no sé qué pasa. Esperemos que le dé clic al link y pueda entrar. Mientras tanto, le mando un abrazo a Janos a Fernando Pineda, a Víctor, a Norma, que me está viendo en TikTok, a Luis554, al compa del, el compa del motel. Dice, ¿eres Oxloac? Exactamente, el compa del motel. Soy Oxloac, Oxloac, Oxloac el investigador. Así me llamo yo, de chiquito me pusieron, me vieron cara y dijeron, este se ve rarito, le vamos a poner Oxual, Oxwalk, el investigador, así me llamo exactamente, Oxwalk. Oh, saludos desde Wisconsin, Milwaukee, dice Diego, allá en Instagram, le mando un abrazo a Diego en Instagram, ahí está Instagram, aquí está TikTok, aquí está Facebook, YouTube, Twitch, Twitter. Eh, estamos esperando solamente a nuestro invitado, Rafael Oseguera, que tiene... Muy interesantes casos. Eh, la investigación que hace Rafael Oseguera es eh, la, eh, la forma que más me gusta de, de hacer la investigación porque es algo periodístico, es algo real. Es, eh, Oseguera se dedicó en, a investigar, a hacer entrevistas, a pedir fotografías, a pedir dibujos, y esto me parece que todo lo hacía por gusto. Déjeme, déjeme tratar de ver qué pasa con él. Vamos a, aquí quitar esto. Solo dale clic. Ok. Es que estaba en el baño. Creo eso, yo creo que estaba en el baño. Porque no contestaba, pero ya contestó. 10.47 de la noche, bienvenidos a esto que es el podcast Oxlack. Recuerden que aquí invitamos a muchas personalidades del tema del misterio, de lo paranormal, del terror, de la ufología, de lo increíble, de lo desconocido y también de algunas eh, ciencias que nos parecen sumamente interesantes e importantes. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Rafael oceguera Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto verte, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, mi hermano. Déjame quitar una cámara. Ahí está. Ahí estamos en vivo y en directo, Rafael, desde Sonora. ¿Cómo te encuentras? Ah, ya te dije que bien, muy, ¿verdad? Ya, ya me dijiste que bien. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, esperando aquí ya que dé inicio esta transmisión, ya te presenté. Eh, pero nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti para iniciar. Rafael Oseguera, investigador paranormal, ¿puedo, ¿puede ser el título que, que podríamos poner? Pues eh, sí, no hay ningún problema. Me, no, no me considero un investigador paranormal como tal, pero eh, gracias por el título, ¿no? Me gusta más bien estudiar el fenómeno, ¿no? O sea, estudiarlo y tratar de comprenderlo un poco, pero... Tanto así como investigador, en lo personal, no no me considero, ¿no? Sí, es Pero gracias. Hay mucha gente que gracias. sí no, no se siente con el título de investigador paranormal, porque a los que nos gusta este tema, lo, lo vemos con mucho respeto, y el, el ser investigador paranormal, este título, a veces sentimos que es pesado, aunque para la gente sea a lo mejor a veces ridículo, eh, en realidad lo tomamos muy en serio, ¿no Rafael? Pues sí, creo que el fenómeno es real, el fenómeno existe, y lamentablemente muchas personas eh, lo creen que el título de investigador es como, como, ah, yo soy investigador, pero en, en realidad hay un trasfondo de mucho trabajo, de mucho estudio, de muchas consideraciones éticas que se aplican a un estudio, de qué tipo de estudio vas a realizar, de cómo va a ser la metodología que vas a emplear para hacer esto, ¿no? Entonces, eh, sí sí se le tiene mucho respeto al, al fenómeno, y este aunque es a veces muy difícil, ¿no? Pero este, hay que respetar y llevarlo ¿no? a, a dedillo como debe de ser. Dentro de lo paranormal hay diferentes ramas de lo desconocido, están eh, los poderes psíquicos, están los fantasmas, está la oncología, están eh, el espiritismo, está la magia. ¿Cuál es el tema que más te gusta a ti? Sé que nos gustan los temas paranormales y el misterio, pero ¿cuál sería el tema que más eh, te emociona o te apasiona? ¿Cuál de esas ramas? Las ramas que más me apasionan del fenómeno paranormal, me, eh, sobre todo el tema de los fantasmas y los objetos voladores no identificados, también me llama mucho la atención la criptozoología, eh, que es el estudio de los animales eh, extraños, ¿no? Eh, no clasificados por la ciencia, ocultos, ¿no? si nos apegamos a la eh, eh, etimológicamente hablando, exactamente. Son los temas que más me llaman la atención, pero en realidad el misterio en general, ¿no? Desde, eh, desde la desaparición inexplicable de personas, eh, combustión humana espontánea, los grandes enigmas de la humanidad, el triángulo de las Bermudas, los cráneos de cristal, todo lo que es el misterio en general, pues me llama profundamente la atención, pero sí me decanto mucho más por la cuestión de los fantasmas y por la cuestión de los ovnis y por la cuestión de, de, del, del contacto extraterrestre como tal, de la criptozoología son los temas que más me apasionan, ¿no? Dentro de todo lo que es el, el mundo paranormal, por llamarlo no, de okay. alguna forma. Entonces aquí vamos a platicar de varios de esos temas, eh, aunque sea un poquito de todo, sería bueno. Empezando por los fantasmas, que es como que el mes de octubre lo amerita, pero antes que nada quiero preguntarte eh, cuándo es que te nace este gusto por los temas de misterio y cómo es que tú comenzaste a hacer tus estudios a investigar, porque si lo haces, aunque me digas que no, eh, a hacer parte de la información que sale sobre lo desconocido. Pues yo creo que como a ti, desde mi infancia, desde muy pequeño, desde que era muy chico, cuando... Yo soy originario del estado de Michoacán, yo soy michoacano, eh, yo soy originario de Zacapu, Michoacán, un, un, pueble, un pueblecito muy bonito, aunque después con los arrebolados no podría caer el cartero. Mi papá es de Tocumbo, Michoacán. Mi madre es de Los Reyes. Y cuando íbamos nosotros a, a, a, a Los Reyes, sobre todo a un ranchito de donde era, nació mi padre, que era Tocumbo, que era este, perdón, la calera se llama, había una historia que nos contaba mucho mi tío Reinaldo. Nos contaba la historia del el mono blanco. Así le llaman ahí en la calera. El mono blanco es un, una entidad. Eh, fantasmagórica, por decirlo de alguna manera, que era básicamente el tronco, la cabeza, el tronco y las extremidades de un cuerpo humano, pero levitando, pero lo que visó en las tres extremidades inferiores hasta la rodilla, y lo miraban, de hecho esa, sí. esa entidad tiene eh, más de 60 70 años apareciéndose en ese lugar, es muy conocido por los habitantes de ese ranchito, el Mono Blanco, ¿no? Y mi tío nos contaba cómo este, esta entidad fantasmagórica, fantasmagórica se traspasaba las paredes, traspasaba las casas, las cercas de piedra, entonces nos contaban las historias sobrenaturales, pero no solamente de eso, ¿no? La Llorona, la historia del Catrín, eh, todas leyendas sobrenaturales del rancho de, mis, de mi padre, cuando iban ellos a trabajar, a, eh, ellos hacían queso. Entonces, se iban al rancho, kilómetros a la redonda, y, y ahí los espantaban, ¿no? Eh, se les aparecían pequeñas criaturas, que ahora yo, a esta edad, yo creo que lo que ellos veían eran duendes, ¿no? Les levantaban las, las, las camas donde, donde dormían, y todas estas historias que nos, que me contaban cuando era niño, pues fueron fueron formando ese pensamiento, eh, esa pasión por, por el fenómeno, por tratar de estudiarlo, y conforme fui creciendo, eh, pues empezando a leer libros y revistas, como muchas de las que tú publicas de repente, que, que Duda, y que Contacto OVNI, que la revista Año Cero, que el Más Allá, que, o los programas aquellos emblemáticos de Nino Canún, no sé si los recuerdas, que... No, yo, yo pasaba, toda, yo, toda, yo nací después de los 90, son sus... Ah, sí, perdóname. Yo que es como de los 89, ¿no? Sí, yo soy del 79, soy soy nacido en el 79. Entonces yo crecí con todo eso, ¿no? Entonces eso fue es la, la cosmogonía que que, que, me, que me envuelve del misterio, de, de de lo paranormal, de tratar de saber qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista que choca mucho con mi formación académica, pero que sé que, que es algo que es real, que es un fenómeno que existe, y que precisamente por eso le guardo muchísimo respeto al fenómeno, trato de ser muy cuidadoso con, con las cosas que, que, que publico, o con la información que me llega de la gente, pero ha sido muy bonito, es, es, es muy bonito la, la, el estudiar y el poder lo que envuelve el agarrar un caso y, y, y trabajarlo y publicarlo y que la gente lo pueda ver, pues eso es, es algo que no tiene precio, es una, como que dices, ah, yo quiero que la gente conozca este caso porque forma parte de la riqueza y de la cultura de nuestro país, ¿no? Las leyendas, las historias, todo eso. Hay muchos fantasmas y muchos eh, misterios en lo que es México y Latinoamérica, somos... Sí, claro, claro. Somos una... Eh, somos una... Eh, comunidad llena de, de elementos de, de misterio, y bueno, me interesó eso del mono blanco, era una persona, un fantasma sin pies. era Mira, te voy a contar la historia, es, un, es una figura fantasmagórica, una forma humanoide, eh, blanquecina de color blanco, la gente por la jerga de las personas de esa región de Michoacán, tú pues, le llaman el mono, a un mono, como un maniquí, un mono, un muñeco, un mono, el mono blanco le llamaban, y el mono blanco aparecía en, en las noches de luna llena, levitando, con su cabeza agachada, su cabeza así, encorvada, sus sí. brazos caídos, y levitando suavemente, pasando entre las cercas, pasando entre las puertas, sin tocar, sin agacharse, sin brincar, lo vio mucha gente, lo vieron maestras que iban a, a, a dar clases a ese, a ese ranchito, porque en ese ranchito había una pequeña escuela donde nomás tenían hasta tercer año de primaria. Los niños crecían y tenían que irse del rancho si querían seguir estudiando, ¿no? Entonces, maestras que les tocó ir a, a, a, a dar clases a esa pequeña comunidad, les tocó ver al mono blanco a... ...mis abuelos que en paz descanse... ...vieron al mono blanco... Mis, ...mis tíos vieron al mono blanco... ...y toda la gente de ese pueblo vio al mono blanco... ...y hasta la fecha no se sabe... ...quién sea el mono blanco... ...en una ocasión... ...un tío me contó... ...porque de hecho en ese, en ese ranchito... ...casi todos somos familiares... ...que uno de nuestros antepasados... ...padecía de ataques epilépticos... ...y en este rancho... ...hay una barranca... ...y dicen que una vez se metió a bañar a la barranca... ...y estando nadando le dio un ataque epiléptico y se ahogó ahí, ahogó. y la gente, y la gente relaciona la aparición del mono blanco a el deceso de, de, de, de esta persona, ¿no? Entonces, puede, este... Puede tratarse de esta persona que se ahogó. Así es, y se ha ido deformando con el tiempo, yo vi a una prima, el año pasado, de hecho, y le dije, oye, prima, ¿y el mono blanco ya no lo han visto? No, pues sí, sí lo ven, pero dicen que ahora también sale un mono negro. Le digo, ah, caray, pues bueno, <risa> se van eh, deformando a verse las historias, pero la historia original de ahí, pues, es el mono blanco, ¿no? Que, que siempre ha aparecido desde hace como 80 años, y no, no nomás el mono blanco, ¿no? También otro tipo de, de avistamiento, sobre todo de ovnis. Yo creo que eh, es Disney ya de haber comprado las leyendas de Michoacán, la inclu incluyó, ¿no? Ya la inclusión, ahora el mono negro. El mono negro, sí, sí. sí. Y eso es o... que va a ser de nosotros, Disney comprándonos todo. Ya sí, hombre. No. Ok, Pero entonces ese es... el mono blanco es interesante. Nunca había escuchado esta historia. Me dice gente aquí en el chat que es de, de Michoacán, que tampoco conocían la historia. Entonces es muy regional, muy de tu pueblo. Sí, puede... es, es, es una, de hecho es un rancho, es un ranchito que se llama La Calera, que se encuentra, pertenece al municipio de Tocumbo, Michoacán. Ahí en Tocumbo, Michoacán hay un, hay un, este, hay un eh, ejido que se llama Santa Clara, y de ese ejido de Santa Clara hay un ranchito que se llama La Calera, y ahí es donde se aparece el mono blanco, así que no creo que sea muy conocido la historia de, del Mono Blanco, ¿no? Es una historia muy, muy de ese lugar, pero imagínate qué interesante es. De hecho, tengo los te el testimonio de mi tío platicando y te lo voy a proporcionar para que se lo, se lo muestres a tus seguidores y lo tengas de viva voz, de mi tío Reinaldo, que es el que cuenta la historia sabrosa, ¿no? Buena. Oye, ¿no la tendrás por ahí este, en la computadora? ¿La tengo? Bueno, no la tengo en mi computadora, la tengo aquí en una memoria, la, la, la puedo pasar y la mandártela postre. para que le... ¿Pesa mucho? O sea, para, para que reproduzcamos un cachito aunque sea. Eh, pues, pues no creo que, no creo que pese mucho. En serio, si sí, sí, te la puedo pasar ahorita en este momento. Ok, a ver, mándamela si puedes puedes por WhatsApp. Si me la puedes mandar por WhatsApp, la reproducimos porque la, la, la tengo en una unidad de memoria extraíble, tendría que pasarla a mi, a mi computadora para la mandar por WhatsApp. Pero... Después, eh, y ya yo se los enseño después a... Sí, sí, sí, no, pero, pero está, está este, muy interesante, de hecho, ese mismo tío nos cuenta historias de avistamiento de chupacabras que hubo en esa región, de ovnis que se aparecían, entonces yo crecí con esas historias, conocí con esas historias y pues eso me fue formando, ¿no?, como una persona amante de los misterios y de los fenómenos, ¿no? ¿A los cuántos años consideras que te llegó la pasión de ya estar queriendo conocer más, de ver los programas? ¿Cuántos años tenías? ¿Como unos 12? Sí, por ahí 12. O sea, escuchando la historia de los 7, 8, 9, 10 años, 11, 12. Cuando comienzo a comprar mis primeras revistas, las primeras revistas, los primeros cuentos que yo compraba, había un librito que se llamaba Extraño, pero cierto. ¿Extraño? Era, era un librito así de este tamaño. De, de historias sobrenaturales extraño pero cierto se llamaba entonces yo compraba extraño pero cierto compraba duda y luego en esa época surgió el chupacabras anda el extraño pero cierto extraño pero cierto ¡Ah! Oye, esto, está, esto está es ya una una es, es un es oro molido yo he visto la, las revistas que subes de hecho subiste una de grandes enigmas que era, eran unos folletos que salieron y había uno que era de monstruos marinos que la compartiste en un grupo de criptozoología que yo tenía esa revista. Sin embargo, y, y tenía una caja con muchos libros y revistas, pero entre tantos cambios de lugares se me fueron perdiendo, ¿no? Fíjate, y aparte... Bueno, qué, qué bueno que aprovechaste para hablar de extraño, por cierto, porque tengo que sacar alguna historia de aquí. ¿Esta, ¿Esta revista de qué año es? Extraño pero cierto, lo compramos a finales de los ochentas y principios de los noventas en los puestos de revistas, se llamaba El Libro de Oro allá en Zacapo, Michoacán, donde comprábamos Duda, Extraño pero Cierto, ahí compré Grandes Enigmas, cuando salió la revista de Contacto OVNI comprábamos la revista de Contacto OVNI, cuando salía Contactos Extraterrestres comprábamos, pero luego habían esos incunables, ¿no? esas revistas incunables que ya, ya eran obsoletas, pero que ahí estaban todavía y que por algún motivo nunca se habían vendido y, y entonces tú eran oro molido para uno y los agarrabas y te los llevabas y era maravilloso ¿no? leer. Es incunable y... es una publicación que se llaman a los libros que ya es muy difícil encontrarlos en el mercado. Por ejemplo, libros por ejemplo un libro que haya sido publicado en 1984, 84 por ejemplo, hay un incunable, Manual de Investigación para el fenómeno OVNI de Fernando J. Telles, súper difícil encontrarlo en el mercado, es un libro de los ochentas, eso es un incunable, una publicación literaria este, que es casi imposible poder encontrar, y tú tienes muchos incunables en tu colección, es oro molido, es un incunable, es, un, es algo que es muy difícil de encontrar en estos tiempos. Me recordó a estos eh, esclavos o personas que... ...trabajaban para las princesas y las reinas, o sea, eran incunables también, ¿no? ¿O cómo se llaman? Ah, no, no, la verdad eh, no sabría decirte, eh, pero... Les cortaban, eh, les cortaban los testículos y el neto Ah, para... esos eran los eunucos. Ah, eso. Eh, eran eh, los eunucos, sí, los eunucos eh, eran a los que no les... Incunables, ¿Incunable? sí, sí, sí. me pensó igual. Mira, te iba a decir sobre extraño, pero cierto. Sí. Este, esta historia que estamos viendo en pantalla... Eh, no la leo completa, pero leí una parte, y sabes que la situación que ocurre aquí, es lo mismo que pasa con el chupacabras, empiezan los, a, a aparecer los animales eh, con heridas y demás, y se lo atribuyen a, una, a un animal, a una criatura, y esto fue escrito en los 70s, 80s, y el chupacabras lo conocimos ya hasta los 90s, en o sea, los 90 y tantos, este librito, de hecho, tienes, tienes toda la razón, y te voy a decir por qué, cuando yo vi el fenómeno del chupacabras sí. a mediados de los noventas, yo dije, no, o sea, esta es la mutilación de ganado que veíamos desde los setentas, sí. y que se miraba en los Estados Unidos la mutilación de, ganano, de ganado y la extracción de fluidos y tejidos corporales de los animales, era la mutilación de ganado, ya lo habíamos visto nosotros dentro de la fenoma, fenomen, fenomeno, del fenómeno, fenomeno fenomenología, ya lo habíamos visto anteriormente, cuando aparece el chupacabras, dije, esto ya, esto es esto, esto ya lo habíamos visto, esto no es nuevo, ¿me explico? Pero eso pasa cuando, pues, ya tienes como que cierto carga de información, van surgiendo cosas y dices, no, es que esto ya había pasado antes, yo ya sab había sabido de este caso, o esto ya había pasado, y cuando se lo de chupacabras, que empezó en Puerto Rico, y que después en México fue el boom, que coincidentemente pasó cuando vino la devaluación, cuando vino el problema del Fobaproa, y que se dice que fue una conspiración del gobierno para desviar la atención de las personas por la crisis económica tan fuerte que estaba pasando en nuestro país, que, que no es nada nuevo eh, este, este tipo de, de, de, de, de artilugios para a veces desviar la atención de temas que son muy sensibles, y el Chupacabras pienso yo que fue y que vino como anillo al dedo, ...para la situación que estábamos viviendo ahora... ...que hubieron casos y sucesos... ...sí los hubieron... ...sí hubieron casos extraños... ...pero sí también creo que yo hubo mucha desinformación... ...con respecto al fenómeno del Chupacabras... ...no, o sea, no... ...no fue... ...no fue todo el Chupacabras... ...sino que también le echaron mucha crema... ...a sus tacos los medios en ese momento... ...para desviar un poco la información que teníamos... Eh, lo que estaba sucediendo en el país... no ...con la devaluación del, del, de la moneda y todo eso. Todo eso tiene una relación conforme claro. lo presentaron, entonces, ¿te gustaba el tema?, eh, ¿comprabas revistas?, Año ah, Cero, Más Allá, Espacio Tiempo, todas esas que publicas, yo las compraba, entonces, cuando yo veo que esas de las publicaciones, me da mucha nostalgia, ¿ves?, veo las portadas y, ¡ah!, me da mucha nostalgia, me, me da mucha melancolía, recordar esos tiempos tan bonitos, de, de literatura, no existía internet, no existían redes sociales, todo era lo que, que era todo uno a ir a la tienda de periódicos y revistas y, y escudriñar ahí a ver qué encontrabas de fenómenos extraños, porque pues no era muy fácil encontrar, ¿no? Y a veces tenías que comprarte revistas de otras cosas que traían uno o dos artículos del tema, pero las comprabas con tal de leer eh, del monstruo del lago Ness o del logopogo o de lo que fuera, pues ahí te metías tú a, a investigar y a leer, muy bonito, una etapa bueno. muy bonita de mi vida. ¿Tú en, en algún momento al leer estas revistas y a todas estas personalidades de, que escribían dentro de estas revistas, quisiste ser investigador paranormal? ¿Te, ¿Te nació ser investigador? Nunca, yo nunca, yo nunca dije yo quiero, bueno es que yo no me considero un investigador, pero dije yo voy a estudiar esto, o sea, o sea eh... Surgía un caso que de manera fortuita me enteraba yo de él y comenzaba a darle seguimiento. Comenzaba a darle seguimiento, trataba de ir uniendo puntos, hacía mis anotaciones, traía mi libretita y le decía a las personas dibújame lo que viste. Y me dibujaban lo que ellos miraban. Porque tú sabes que cuando lo, el suceso inexplicable ocurre, pues es un evento fortuito e inesperado. No es como que la gente está con la cámara para verlo, sí. la gente dice, ¿Por, ¿por qué no hay un video?, no, no, no, espera, lo que pasa es que cuando son casos reales, la gente, cuando viene este suceso tan extraordinario, la gente ni, ni, ni, ni siquiera se lo espera como para grabarlos, y luego son sucesos que pasan rápidamente, que no alcanzas a reaccionar, que no alcanzas a decir, si sí hay evidencia que es real, Lamentablemente un noventa y tantos por ciento estoy seguro seguro que no es real, ¿no? Que son eh, videos trucados o fotografías trucadas, pero sí hay un pequeño porcentaje de realidad en muchas de esas fotografías. Que lamentablemente qué pasa cuando surge toda esta información? Desvirtúan el fenómeno, desvirtúan el estudio, y entonces las personas que nos dedicamos de manera seria a estudiar estos fenómenos, pues pues nos tachan de locos o nos tachan, ah, ese vato que de repente ves personas que hablan idioma alienígena o que hacen, eh, muestran evidencias extrañas cada semana y cosas así, pues no es así como que sea muy sencillo, ¿no? Es, es muy difícil. Yo en tantos años que tengo, tengo, podría decir que tengo pocas evidencias en fotografía y en video. Lo que es más es el relato, ¿no? El relato, la historia... Eh, la evidencia fotográfica en vídeo es muy difícil, sí la hay, pero es muy complejo que puedas encontrarla así tal cual. Ok, pero entonces en algún momento mencionas que no, no te consideras investigador paranormal, pero te das cuenta, o sea, tú sí hacías la labor de periodística de los casos, si conocías un caso, escuchabas de algo, ibas y documentabas, eh, escribías lo de que era el relato, pedías los dibujos, ya me mandaste varios archivos con los relatos y, y dibujos de las personas, entonces, no te consideras investigador paranormal, pero haces la lavar y lo has hecho... Hago la todo. chamba, hago la chamba. ¿Tú estudiaste qué, qué carrera estudiaste? Yo soy, bueno, yo soy cirujano, soy cirujano dentista, soy egresado del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, soy investigador en el área de la salud, he hecho investigación científica, eh, uno de mis trabajos es incidencia de enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Soy docente del área de ciencias experimentales, trabajo en colegio de bachilleres del, de, del estado de Sonora. Soy maestro de química, doy clases de biología, doy clases de ciencias. Entonces aquí viene ese choque que te comento, ¿no? El choque de la ciencia con el choque de, la, de los fenómenos extraños, ¿no? pero estoy convencido que el fenómeno es real, ¿no? Entonces siempre trato, por esa formación científica que tengo, yo le tengo mucho respeto a la palabra investigación, porque he hecho investigación del médica, he hecho estado de, lado de la investigación científica, entonces yo, estoy, yo sé que el fenómeno paranormal no se puede investigar eh, siguiendo los protocolos de investigación y la metodología y todo lo que, lo que lleva un trabajo de investigación. Entonces es muy difícil porque no conocemos los procesos ni físicos, ni químicos, eh, científicos por los cuales se lleva a cabo este fenómeno. El fenómeno existe, es real, podemos limitarnos únicamente a observarlo, a documentarlo, a estudiar lo más que se pueda, pero en este momento no tenemos las herramientas científicas para poder medir el fenómeno. No sabemos, por ejemplo, las características eh, físicas, físico-mecánicas de los objetos voladores no identificados de qué materiales están hechos cómo están compuestos eh, eh, cómo, cómo vuelan no podemos investigar un, el OVNI porque no sabemos eh, nada del OVNI del objeto volador no identificado bueno, de hecho un OVNI puede ser hasta una bolsa que anda volando en el cielo claro. al momento que está volando y no lo identificas no sabemos la biología de un ser extraterrestre, no sabemos cómo es su fisonomía, no sabemos cómo es su fisiología, su anatomía, no podemos estudiar, no podemos investigar a los extraterrestres, ni podemos in investigar a los fantasmas, porque no sabemos si el fantasma cómo, físicamente cómo se da el proceso de, de la fantasmogénesis, ¿no? O cómo da. Entonces, ese es el. el, el prefiero siempre decir que me gusta estudiar el fenómeno no tanto investigarlo porque sé lo que implica la palabra de investigación atrás, y por el respeto que le tengo al fenómeno, y por el respeto que le tengo a la ciencia, que sé que va a ser un momento, va a haber un momento en el, que, en el que tenemos que conocer bajo qué condiciones científicas se presentan los fenómenos, ahorita no tenemos la manera de saberlo, pero en un futuro tal vez no lo vamos a ver, a lo mejor en 100 años, o a lo mejor en 200 años, podamos eh, conocer más sobre debe haber una explicación, eh. o sea, tiene que haber una explicación hacia los fenómenos, pero no sabemos científicamente cómo explicarlo, entonces eh, ahí el dilema, eterno sí. dilema de la nos humanidad. Mal, conocimiento y es por eso que siguen siendo enigmas, nos contaste una historia de un fantasma, el, el mono blanco, ¿tienes otra historia de algún fantasma? que hayas eh, tomado nota, eh, que, que te hayan relatado la historia, que ocurría en algún lugar, yo sé que muchas, pero cuéntanos una. Mira, te voy a contar una historia, te voy a contar historias de mi familia, ok, te voy a contar historias de mi familia, mira, eh, dicen, bueno, eh, mi abuelo tenía un, un rancho, en un lugar, ese, ese rancho se llamaba Jalpa, Jalpa, estaba allá en la sierra de Michoacán, ellos ahí fabricaban quesos, hacían quesos. Tú sabes antes cómo, era, cómo eran las familias, ¿no? Eran muy rudas, eran muy estrictas en la manera de, de educar a los hijos y a punta de chingazos te educaban, y que tenías que aprender a trabajar y que tenías que levantarte a ordeñar y que tenías que y sí. mi Y mi padre, que era el mayor de todos los hijos, lo mandaban allá a la, a la jalpa con uno, uno, dos años, unos niños de 10, de 11, de 12 años, y ya los mandaban allá solos al cerro, fíjate nada más, peligro, a no sé, les pasara algo, ¿no? Y era que los dejaban dos, tres días allá, y tener que darle de comer, alimentar a las vacas, ordeñar y preparar los quesos, y allá hacían los pobrecitos quesos los chamacos, o sea, la noche unas espantadas que les ponían, pero buenas, dicen que tenían unas camitas que hacían con, pura, con puras eh, ramitas de de tipo carrizo, camitas que hacían con carrizo y que en la noche, dice mi papá que en la noche y mis tías y mi padre cuentan que les levantaban las camas y yo una gritadera en la noche, ay otra vez nos levantaron la cama y vámonos y que y alusaban con esas lámparas de petróleo, ¿eh? no crees que eran lámparas de, era lámpara de petróleo, lo usaban y cuentan que se miraba cómo les levantaban la cama. Imagínate esa imagen bizarra, a la luz de una lámpara de petróleo, ver que a tu hermana de ocho o nueve años, una fuerza so, eh, sobrehumana o una fuerza oculta levanta la cara, imagínate el terror que tenían. Y una gritadera a los chamanos. Pero tenían que ir a, a chambear, y tenían que ir a, a, a buscar y les dejaban pistola y todo, eran otros tiempos, ¿no? Y, y, y dicen que, que en una ocasión, una de tantas historias, que dice, dice mi papá que él estaba dormido, imagínate, 7, 8 de la noche, ya oscurece, en el monte, en el cerro, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay energía eléctrica, no hay nada, y dice que una vez él dormido, estaban dormidos, y que escucharon que llegó un caballo, que llegue el caballo, que se baja un fulano del caballo, y que camina, y que mi papá, pues imagínate dos niños, a ver, ¿qué está haciendo un vato en un caballo aquí? Pues nos va a robar, o nos va a hacer algo, nos va a matar. Y dice mi papá que él agarró la pistola, agarra la pistola, y que se acomoda, que se acomoda en una orillita apuntando para la puerta, dijo, a ver quién es. Y que de repente, se quedó parado. Y... y <ríe> Y que, se, y, que, y que se escuchó, porque el fenómeno era auditivo, lo estaba escuchando. Escucharon que se vino corriendo, tata, tata, tata, tata", y pum, pum, aventó la puerta, una puerta de madera, y mi papá dispara, saca el disparo, dos disparos, nada. Dice que nomás se levantaba el polvo donde pegó la bala, se levantó la tierra. La puerta cerrada, nunca empujaron la puerta, nunca llegó nadie en un caballo, nunca nada. Y ahí en ese rancho, que definitivamente estaba embrujado, pasaban esas cosas. Otra noche, dice mi papá, que estando con su hermana, una muchacha, una muchachita en aquella época de ocho años, que en la noche, estaba en la noche, vio que se levantó de su cama. Una niña, imagínate una niña del tamaño de ocho años, que se levantó una niña y que se fue para la cocina. Y que mi papá dijo, ha de, de, de haber ido al baño, dijo mi papá. Y que se quedó esperándola, pero pues que no regresaba, que no regresaba. Y que pasaron 10, 15 minutos. Y que pues dijo, bueno, esta no vuelve, ¿no? voy a ir a ver qué pasó. Y que cuando, y que cuando, y que le escuchaba que estaba en la cocina. Y que cuando se levanta, que prende la lámpara de petróleo, la niña ahí dormía, dormida. O sea, la niña nunca se levantó de la cama, cuando él vio que se levantó y vio que se dirigió a la, a la, a la cocina, agarra a mi papá la, la, la lámpara de petróleo y va hasta la cocina, y dice que en la cocina estaba la mesa y que en la mesa había una cabecita así, así, la cabecita sobre la mesa. Okay. Y cuando, cuando vio que la cabecita tenía una puerta de esas que son de paso, ¡pum! Aventó la puerta y se echó a correr, y que nomás se veía... Los, los, los uh, cultivos, el cultivo de maíz nomás se miraba sh, sh, por donde se metió esta criatura corriendo. O sea, yo. Que era como un niño, un, era como un. Como un, un duende, como, yo digo que es un duende, ¿no? O sea, una figura de un infante, ¿no? Ni pudo haber sido un niño, el fantasma de un niño, o, o lo que haya sido, ¿no? Y esa historia, de esas historias me contaban, ¿cómo no me iba a llamar la atención la, el fenómeno, no siempre. Esa historia, en otra ocasión, otro de los trabajadores, ahí mismo en ese Jalpa, en ese rancho de Jalpa, dicen que estaba un, un señor abajo de un árbol, que él estaba viendo y que de repente vio que estaba un señor abajo de un árbol, y que va, y que va, y, y, y que estaba el hombre así, con la cabeza agachada, y que dijo, buena noche, no puede estar aquí, esta es propiedad privada, ¿qué está haciendo?, y que el amigo con un sombrerón así, que nomás se levantó ese que tenía, las cuencas de los ojos, vacías, o sea, no tenía ojos, pues, como si fuera una Hombre, calavera, el, una calavera, el amigo salió corriendo y espantadísimo, que mira que para acá. Oye, es que hay muchas historias en los pueblos, en los ranchos y más en aquellas épocas, por qué crees que se daba esto de los espantos en todos estos pueblos de México, no sé, en Latinoamérica seguro también, recordarán a sus abuelos que también seguro contaban historias de terror paranormales, fantasmas, qué pasa en el campo, qué pasa en el rancho, en los pueblos, por qué tantos fantasmas? Porque había una conexión, había una conexión más cercana con la naturaleza, con el entorno, con la vida común, no habían esos dispositivos electrónicos, es más, ni siquiera había televisión, y a lo mucho que viera radio, toda la gente estaba más interconectada con su entorno, y se percataba más de las cosas que ocurrieron a su alrededor, se percataba más de la naturaleza, eh, de, de, de los árboles, de, de, estaban más comunicados con la tierra, entonces ellos percibían más cosas que ahora nosotros por, la, por estar conectados en los celulares, estamos... Eh, eh, llenos de, de electrónica, nuestra mente, redes sociales, no, no interactuamos con las personas, tú puedes ir a un lugar y todo el mundo está en su celular, nadie se habla ya, ya la gente no se habla entre ellos, están. entonces yo pienso que eso nos ha ido deshumanizando mucho y vivimos una vida virtual, una vida tecnológica y, y la vida real la hemos hecho de lado, la hemos dejado de lado. Y nos hemos enfocado en una vida y en un mundo ahora que es virtual. Y yo por eso creo yo que la gente de campo y la gente de antes y más allá, pues tener esas historias tan ricas de este tipo de fenómenos que por supuesto que siguen, por supuesto que siguen existiendo, por supuesto que están ahí, pero ahora ya no nos percatamos tanto de eso que ocurre. Porque, por ejemplo, los ovnis se ven en el cielo. Basta con que tú vas a ver objetos. Que, que tienen, un, que tienen eh, vuelos caprichosos, que no corresponden a, a, este, a satélites, que no son estrellas, que no son aviones, que no son... Y ahí están, pero la gente está así, la, bueno, la, no la gente ya no mira el cielo, la gente En el trabajo, la vida cotidiana, los problemas, el estrés, la vida... ¿cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a sacar adelante mi trabajo, mi chamba? Pues ya la gente no, no, no está muy conectada con la naturaleza y por eso no se da. Y hemos perdido esa capacidad de conexión y esa percepción extrasensorial de la que hablabas hace un momento, la hemos perdido nosotros. Pienso yo que todos los seres humanos tenemos capacidades asombrosas, pero que se han ido, se han ido eh, desapareciendo por esta vida tan tan material en la que vivimos ahora, ¿no? Sí, sí, ya no tenemos contacto con la naturaleza, sí, y mentiras, claro, ya, claro no hay, y por... ya no hay, los dispositivos nos distraen, ya no tenemos el contacto con la naturaleza, y quizá nuestros sentidos también se, se están minimizando, eh, en lugar de expanderse, cuando estaba con la naturaleza el ser humano, pues iba expandiendo su, su percepción, a través sus de Sus conocimientos, sentidos. y sus conocimientos... Digamos Pero, que se ha ido atrofiando, esa capac capacidad se ha ido atrofiando, hay una ley de la evolución que dice que todo órgano que no se usa se atrofia, yo pienso que aplica para los sentidos también, ese, esa, ese, esa percepción extrasensorial, pues se ha ido atrofiando, yo creo que con el paso todo órgano tiempo. que no se usa se atrofia. Exactamente, órgano que no se usa se atrofia, por ejemplo, dentro de mi ramo, te voy a hablar si se puede no se pueda, por ejemplo, yo quería preguntarte algo, porque mis trolls no utilizan, este, casi mis trolls no son de esos que, que tengan novias, entonces no utilizan su aparato reproductor, eh, ¿será que estos trolls, si no usan su aparato reproductor, se les puede caer? Ah, caray, no, no, no sabría decir, porque no conozco mucho de la fisiología de los trolls, ¿no? pero te voy a, te voy a hablar así rápidamente de la muela, has a hablar de la muela del juicio, ¿no? La muela, o sea, sí, sí. la muela del juicio. La muela del juicio científicamente tiene un nombre, se llama, se llama Tercer Molar. Okay. Tercer Molar, la muela del juicio. Bueno, no sé si recuerdas tú las ilustraciones del hombre prehistórico, del hombre, del hombre prehistórico. Sí, sí. Y recordará la fisonomía del hombre prehistórico que era como trompudito. Estamos muy trompuditos. Sí, y sí. era porque en aquella época teníamos no solamente terceros molares, teníamos cuartos molares, quintos molares e inclusive hasta un carnicero teníamos ¿por carnicero? qué? Por, sí, había una pieza dental que se llamaba carnicera como la de los perros ah. entonces ¿por qué? pero porque el hombre, ¿qué? el hombre, acuérdate que ¿cuál es el descubrimiento más importante en la historia de, lo, de la humanidad? El fuego seguramente... El de fuego, el... definitivamente el fuego es el de, descubrimiento más importante en la historia de la humanidad, antes del fuego el hombre, ¿cómo se alimentaba? Se alimentaba de raíces, de plantas de, de, de iban y cazaban a los mamuts, a los mastodontes, a esos animales de aquellas épocas, y tenían que consumir la carne cruda, entonces imagínate la fuerza de masticación, que tenían que tener estos, estos, estos humanos antiguos para poder desgarrar la carne, triturarla y morderla, entonces tenían que tener una fuerza de masticación muy poderosa, descubren el fuego, y, oh, la carne, imagínate la carne asada que se comían ahora, más rica, más jugosa, más deliciosa, suavecita, pues el hombre, imagínate, para el hombre su senti el sentido del gusto, aquel hombre primitivo que por primera vez probó la carne asada, bájate una, una chuletota de mamut bájate más, qué rica había estado pero no solamente era el sabor, sino la proteína que pudieron absorber de, de mejor Pasó el fenómeno más interesante de la historia de la humanidad, el cerebro empezó a crecer. Y empezamos a cambiar, y empezamos a crear, empezamos a tener una inteligencia superior, superior y empezamos a inventar, empezamos a ejecutar, y empezamos a adornar todas las cosas que nos que a nuestro alrededor, pero no solamente cambió, sino también cambió nuestra, nuestra fisonomía. ¿Por qué? Porque ya no, se us, ya no se usaba el carnicero, se atrofió y desapareció, y desapareció el quinto molar, y desapareció el cuarto molar, y las muelas del juicio se consideran un órgano vestigial, es un órgano, es un vestigio de algo que hace muchos años existió, pero que ahora está en vías de, de desaparecer porque ya no lo usamos. Entonces ya la información genética, la información de, ese, de esa muela del juicio ya se está desapareciendo con el tiempo y por eso las muelas del juicio salen así, deformes, con una raíz por un lado, una por otro lado y con muchos problemas porque su información se está perdiendo. Por eso cuando hacen las proyecciones del hombre del futuro, ¿cómo nos, nos hacen al hombre del futuro? ¿Parecemos los grises? Dos preguntas. Una... Dos preguntas aquí, Rafael. Eh, la primera pregunta es, eh, ¿quién le haya salido la muela del juicio? Todavía podríamos decirle que es primitivo, ¿no? Te técnicamente sí, te voy a decir una cosa, me ha tocado ver pacientes que tienen inclusive cuartos molares y hay muchas personas que ya no tienen terceros molares, que técnicamente podríamos decir que son personas más evolucionadas sí. biológicamente, es correcto. Bueno, a mí sí me salieron terceros morales, por eso, mor A mí también, los cuatro, somos <risa> primitivos tú y yo, no, somos, ten, tenemos, tenemos genes de niardental. pero no, bueno, vaya. está bien. <risa> ok, entonces ya que no le salga la muela del juicio, pues ya son evolucionados. Es un ser más evolucionado biológicamente hablando, en efecto, sí, la científicamente pregunta, comprobado. La otra pregunta es que de sí. acuerdo a lo que eh, comenzamos a comer y cómo lo comenzamos a comer, es que el cerebro se desarrolló y creció el cráneo claro. y creció nuestro cerebro. Nuestro cerebro comenzó a crecer y obviamente fuimos evolucionando, ¿no? El okay. hombre se fue cambió nuestra cara, cambiaron los huesos de nuestra cara, cambiaron los huesos del cráneo, cambió todo. Pregunta. Entonces, la gente que alguien preguntó aquí en el chat. La gente que come este que es vegana y eso se le va se le puede empezar a encoger el cerebro. No, no, no, no, ¿qué, qué, qué pregunta? Es una pregunta, eh, yo respeto mucho a las personas su estilo de vida, si no son veganos, respeto. sí. No la respetes, ¿se les va a encoger el cerebro, sí o no? No, no se les va a encoger su cerebro, <risa> Pero, ellos, sí. toman, ellos, ellos toman suplementos proteínicos, hay, hay, hay, hay proteína en muchas, por ejemplo en las ollas, muy rica en proteínas, la proteína no únicamente se encuentra en la carne, y vaya, yo no, yo no soy... Yo no soy vegano, ¿no? Me encanta la carne asada, imagínate aquí en Sonora y que no me gusta la carne asada, me encanta no, la carne asada. No, sí, no, pero no, ¿no? Pero sí, obviamente eh, la proteína no un, únicamente se encuentra en la carne, ¿no? Y me imagino que ellos tienen sus alternativas para tener ese, para tener sus requerimientos nutricionales que ellos necesitan. Ya, pero si en algún momento eh, la humanidad cambiara de hábitos y dejara de comer carne y comiéramos más vegetales. Tú, como tú dices, a lo mejor empezaríamos a tener la estética de los grises, ¿no? De esos extraterrestres como más delgaditos. No sé si has visto la proyección que han hecho futuro eh, del hombre al futuro. ¿Cómo sería el hombre al futuro? Y de hecho, nuestros dedos, por el uso de los celulares, se dice que tendríamos eh, los pulgares más grandes, un poco más alargados. Luego también dicen que nuestros ojos iríamos perdiendo... Eh, nuestro nervio óptico con el tiempo se va a ir atrofiando por la exposición a las a las pantallas de la luz y han hecho sus, sus y han publicado eh, revistas científicas cómo sería el hombre del futuro no pero este También más, más pero obeso no obeso y jorobado no jorobado yo mira yo jorobado y feo ya estoy yo, nomás pero... me, no más me falta no pero digo este eh, todo órgano que no se usa tiende a atrofiarse, entonces ahí el, la muela del juicio es un órgano vestigial, es el claro ejemplo, obviamente la muela del juicio es un proceso de miles de años para que, para que un, eh, haya cambios evolutivos, eh, no son de la noche a la mañana, tienen que pasar miles y miles y miles de años para que se puedan eh, llevar a cabo, ¿no? se puedan presentar ahí. En este caso de, de evolución y que estamos hablando precisamente de esto, eh, ¿Tú crees, y como se ha mencionado, que existe en el Himalaya el Yeti, que existe en Canadá, el Sasquatch, que existe okay. el Bigfoot, eh, ¿cree que existe el Joey en, en Australia? ¿Estos hombres peludos, gigantes o a veces no tan gigantes, crees que sí, todavía pueden existir este tema de criptozoología en nuestro planeta? Fíjate, sí, qué bueno que tocas este tema. El ser humano. Somos animales, pertenecemos a los homínidos. Sí. Y el ser humano eh, no somos la única especie humana que ha habitado la Tierra. De hecho, nosotros coincidimos con otras especies humanas en el pasado. Pero estas especies humanas pues se eh, extinguieron, ¿no? El denisobano, el hombre de Niarden, tal. Pero eh, los humanos actuales está comprobado que nos pudimos eh, eh, cruzar, por decirlo de alguna manera, y que en nuestros genes... Primitivos, ahí tenemos mucho de Neodental, y tenemos mucho de Nisobano, y etcétera Ahora, es, Yo eh, es probable que puedan existir, yo tengo una teoría con respecto al Yeti, al Bigfoot, etc. ¿Cuál es? Que sí existieron, pero que ya se extinguieron. O sea, que, son, es, que fueron unas especies de homínidos, o una especie de animal humanoide, cabeza, cuello tronco, extremidades, como los gorilas, como los chimpancés, como los orangutales, orangutanes, perdón, que sí, coexistieron con nosotros, pero que ya se extinguieron, que ya, pues ya, por el desplazamiento que nosotros lo vemos eh, con, la, con la biodiversidad, como muchas especies, nosotros vamos desplazando las especies hacia otro tipo de ecosistemas y muchas, hemos originado la extinción de muchas especies, es probable que a lo mejor, el yete existió, pero ya se extinguió, y que si ya existiera alguno, pues por ahí debe estar muy, muy escondido en un lugar muy apartado, o el Bigfoot, el Sasquatch, que probablemente sí existió, pero que ya se extinguió, que a lo mejor, no te vayas muy lejos, tenemos el, el, el, el tilacino, no el tigre de Tasmania, que todavía convivió con nosotros y lo extinguimos ahora en, en 1930 y tantos, es el último video que se tiene de él, yo considero que estas especies existieron, pero que ya se extinguieron. Como que es Boma. probable que exista. Como el, como el... Esta Exactamente. Estaba gigante, como el pájaro dodo de las Islas ah, Mauricio. Que sí. también el pájaro dodo de las Islas Mauricio. Me hubiera encantado poder haber conocido un pájaro dodo, haberlo visto, ¿no? De hecho, es el, es el, es el, es el, es el símbolo de, de Islas Mauricio, aún a pesar de estar extinto este animal, que sí. era un animal. Eh, nativo de las Islas Mauricio, que no tenía depredadores naturales, que vivía en Santa Paz, hasta que llegaron los portugueses, ¿no?, a Islas los Mauricio, Están los holandeses, y, y introdujeron eh, otras especies de, de aves, aparte que lo mataban, o los perros, o que se enfermaban, y que no tenían la inmunidad para estas nuevas, para estas nuevas este, enfermedades que existen, y así extinguimos al pájaro dodo y yo estoy convencido de que muchas de las criaturas criptozoológicas sí existieron, pero ya se extinguieron, ya no están entre nosotros tristemente, ojalá puedan estar por ahí en algún lugar recondito, porque tú sabes que, tú perfectamente sabes que cada año se descubren nuevas especies animales, cada año, siempre, y sobre todo insectos, ¿no? Y de la vida, pero también se han descubierto mamíferos grandes, de hecho en Vietnam hace no mucho descubrieron una especie de de venadito por allá en Vietnam, entonces, si ¿sí se siguen descubriendo especies animales, eh, ojalá exista por ahí el y el Sasquatch, yo vi un animal bien raro, eh, bien Hoy, extraño. Ahorita, ahorita nos hablas sobre estos eh, críptidos eh, que has, eh, pues, investigado, y quería preguntarte entonces sobre los orangutanes, ¿no? o los chimpancés, más bien que vemos que tienen una capacidad, o una inteligencia mayor dentro de los simios, estos chimpancés entonces en miles de años van a evolucionar, se van a volver humanos? No se van a volver humanos porque no son de una especie humana, pero van a evolucionar de acuerdo a su algo, a, de, de acuerdo a, su, a las características propias de su especie, han hecho investigaciones donde han notado características de los chimpancés que llaman mucho la atención, eh, han estado investigando por muchos años grupos de, de chimpancés han visto inclusive que ha, han habido guerras, como nosotros los humanos que tenemos guerras o que a lo largo de la humanidad ha habido guerras se ha descubierto que entre tribus de chimpancés por llamarlos de alguna manera, han habido guerras sangrientas entre ellos han descubierto chimpancés que han, los han visto como si estuvieran venerando a una roca, que hacemos nosotros, igual lo mismo o sea que tienen sus que, que están como, como que tienen una figura religiosa en una roca, y son observaciones e investigaciones que se ha hecho. A lo mejor en 40 mil años o en 50 mil años, nosotros no lo vamos a ver, o en 100 mil años el chimpancé, si no es que no lo extinguimos, muy probablemente el chimpancé vaya a evolucionar su inteligencia y su forma. Y muy probablemente que tal vez si nosotros nos extinguimos en un futuro, otras especies tengan esa oportunidad, como nosotros la, la tuvimos a causa de la extinción de los dinosaurios, los, los mamíferos tuvieron la capacidad de crecer, de evolucionar. Que los chimpancés puedan ser los próximos dueños de la tierra. Eso yo sería muy aventurado decirlo, pero... Las leyes... lo digo, yo lo vi en una película. Sí, claro, sí. Pues el, la, la, la, la, acuérdate que la realidad muchas veces supera la ficción. Sí. Y no son, suena, a lo mejor ahorita lo estamos hablando y sonar, sonaría descabellado y mucha gente diría eso están locos o hasta se burlarían de nosotros, pero la verdad no es tan descabellado, ¿eh? Y en un futuro, a lo mejor en 40 mil, 50 mil, cien mil años, quién sabe qué, qué, qué, qué puede haber si es que no nos hemos extinguido nosotros, si es que no hemos extinguido estas especies, no sé qué pueda pasar, pero qué bueno que no me va a tocar verlo, ¿no? O sea, sería interesante Poder ver al futuro Lo que, lo que va a ocurrir o poder Claro, ver, imagínate que, maravilloso. que pudiéramos tener un cronovisor No estar ahí, tener un cronovisor Y poder ver el futuro O el pasado, ¿no? Y poder tomar y captar imágenes sí. Sería muy padre eso, claro Increíble eso Bueno, estábamos hablando de, de críptidos Dices que tienes o me mandaste Unas historias de críptidos en México pues sí, bueno, avistamientos, más que nada son avistamientos de, de, de, de, de animales extraños. No se, no se sabe qué pudiera ser, ¿no? O sea. Había uno eh, dentro de, de un volcán que mencionaste, ¿no? Que también Ah, en sí, sí. Ver, en, en, en, bueno, en Michoacán hay un volcán que es el Volcán de los Espinos. Se encuentra en el municipio de Villa Jiménez, Michoacán. Muy cerquita de acá, pues un es un volcán que obviamente ya hace miles de años se extinguió, pero ahí es un ojo de agua ahora, ahí hay agua, hay un cuerpo de agua ahí, se dice que está intercomunicado a través de venas marinas que van hasta el mar, no se sabe exactamente, pero sí se sabe ahí, y ahí se dice que han visto a un extraño animal ahí en el volcán de los espinos, Mucha gente lo toma a carrilla, lo toma a broma, lo toma a que no es real, otros dicen que nunca haber escuchado el tema. A mí me tocó escuchar ese tema del, del, de ese animal que habita en los espinos. Yo pienso que pudo haber sido una especie de culebra, de serpiente, que ya se debe haber extinto. Y de hecho, eh, esa es una zona de, de ciénega, de pantanosa, eh, donde prolifera mucho... Eh, eh, en Zacapo, Michoacán está la Laguna de Zacapo. Hace sea, yo tú hablar del ajolote. Bueno, sí. el, el ajolote de, de Xochimilco. Bueno, en Michoacán, en la Laguna de Zacapo habita el Andersoni, que es una especie de ajolote endémico de la Laguna de Zacapo. Te así? lo digo esto porque. Otra vez, otra vez, ¿Te lo esto? digo? Un, un segundo. Dices que eh, es que la gente que conoce al ajolote, el que más se representa es el ajolote de. Eh, de Xochimilco. de Xochimilco, y también existía en el río Lerma, ese uh -huh. ajolote, que lamentablemente el río Lerma fue contaminado y murieron todos los ajolotes, el ajolote está en peligro de extinción, ahorita están tratando de rescatarlo, pero mencionas que Michoacán tiene una propia especie de ajolote, ¿cómo dices? Endémico, Zacapu, Michoacán se llama, en no, no, el, el municipio, Ambistoma Andersoni, Suena como, como como de videojuego. Ambistoma Artesoni? Ambistoma Andersoni. Ambistoma es el nombre, es el nombre científico del ajolote. Ok. ¿Y es diferente al ajolote de, de Xochimilco? Pues no, o sea, es muy similar, es muy similar. Es es, un, es una es una salamandra, es un anfibio y son muy muy parecidos. Obviamente son de la misma familia pero tienen ligeras variaciones. El ambistoma d'Arsoni también se le conoce como achoque y vive en la laguna de Zacapu, es endémico de la, laguna, de la laguna de Zacapu y está en peligro de extinción, tristemente. Bueno, ¿por qué dije esto? Para que te des una, una cuenta de la riqueza de biodiversidad que hay en esa zona. No sonaría nada descabellado que el volcán de los espinos de alguna u otra manera estuviera interconectado a través del subsuelo con la laguna de Zacapu y con toda, toda esa zona pantanosa y que la biodiversidad es muy rica y que pudiera habitar una especie de animal o que habitó una especie de animal desconocido que se miró en el, en, en el volcán de los espinos y que a lo mejor, como te lo comentaba, ya se extinguió. A mí me tocó ver en la laguna de Zacapu una serpiente de unas dimensiones extraordinarias que hasta la fecha, hasta esta fecha, no, no se me olvida porque fue algo tan vívido, tan, tan, lo, lo, lo vi tanto y me impactó tanto que, que pues no que me traumó, ¿no? pero fue una experiencia horrible la que yo tuve. Era un niño, imagínate, habré tenido unos 10, 11 años y nosotros íbamos a, caza, a a atrapar pececitos, pescaditos, o íbamos a la, a la zarcita, que era un ojito de agua que había por ahí, o nos íbamos a la a la laguna de Zacapo, y a atrapar pescaditos, o a atrapar ranitas, o a atrapar cositas, animalitos, uno como niño le daba mucho la atención, y ahí íbamos y los metíamos a una cubetita, y nos lo llevábamos a la casa, y luego ya al rato ya los íbamos y los soltábamos, ¿verdad?, entonces, en una ocasión, habían unos peces, unas carpas preciosas, grandes, de color rojo, de colores azules, tortugas bonitas. Unas tortugas, había unas tortugas prietas, con la pancita amarilla, bonitas, acuáticas, muy bonitos animales. Muchos de esos seguramente ya extintos. Y yo veía que había una zona donde estaban estos peces, pero era una zona de difícil acceso, peligrosa, porque mucha gente se ha ahogado en la laguna de Zacapu. Y a mí se me hizo tontamente fácil irme por la orilla para que de yo atrapar peces más grandes, porque acá agarramos puras, pues puros, puros hibores, pues puro pescadito chiquito. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí voy, perdón, iba, y yo solo me fui. Y me acuerdo que me despegué de mis amigos. Yo miraba a mis amigos ya lejos y me fui, y me fui, y me fui. Pues yo me fui adentrando a una zona de difícil acceso, peligrosa. Yo me pude haber ahogado. Y... Y, este, y nadie se hubiera dado cuenta era un niño apenas cuando de repente voy por la orilla entre las piedras y de repente escucho un chapoteo, un algo y de repente yo veo que de la que de la que de como de la tierra como de una cueva veo un cuerpo negro brilloso que, que está saliendo y me quedé viendo sí, porque al principio como que no lo no lo cabalé. acá me quedo viendo y veo que sale, que sale, y que sale, y que sale, y yo pues niño lo veo, y saliendo, y saliendo, y ya cuando como que medio lo vi, de repente el agua clarita, de repente volteó para abajo, y veo el cuerpo, pero un animal grande, yo no sé cuántos metros habrán sido, no se sé, habría de decir, se, nomás de ver eso, se me enchinó la piel, o sea, nomás de ver, o sea, es algo tan impresionante, yo sentí como se me erizaron los, los los vellos de, de la piel, o sea, de ver eso tan escalofriante, pero lo que me de repente y veo un animal, la cabeza de una víbora, un animal así, mira, un cabezón de este vuelo, así mira, no te no te he hecho ver una cabezón, no esa cosa me hubiera tragado, ¿vale? Así mira, claro, una una así mirándome, así mira mirándome de Carajo, abajo... Como... De ¿Una serpiente de una viuda? Sí, no, no, o sí pero mirándome así, mira, así. Cuando yo veo así que la un no, hombre sentí un terror que me invadió, o sea, me heló la sangre, y me... pues que me echo, no sé cómo iba... discúlpame la palabra, literalmente iba... He hecho la chingada. Hijo, he hecho la chingada. No, no, no, y no se me olvida, esa cosa que la... Eh, eh, no sé, o sea, no sé, no era una anaconda, porque ahí no hay anacondas, no, no era, definitivamente era ¿Sí? acuática, era acuática negra, y ahí habitaba esa cosa, y esa cosa de ahí era, y por eso no me suena tan descabellado cuando dicen que en el volcán de los espinos había un animal, porque yo vi eso en la laguna de Zacapo, okay, pero y hasta no la es. fe, y eso, y eso pasó eso me pasó hace 30 años, sí. o sea, tengo, 40, tengo 42 años, hace 30 años vi eso, y no sé si aún viva ese animal ahí, o si ya se haya muerto, o si, si este, lo que sea, No, pero me tocó ver ese, ese reptil, me tocó verlo, y definitivamente no es un animal clasificado por la ciencia, no con esas dimensiones, no con esas características, estilo una anaconda, de cuenta era una anaconda, literalmente una anaconda, pero de color negra, negra, negra, negra, negra, ¿cómo sí, es? Pues está interesantísimo, y no descartaríamos que existiera un animal de esas dimensiones, hemos visto que hay animales que crecen bastante cuando no se les molesta, cuando no se les invade, por ejemplo, las ratas en los drenajes, en las alcantarillas, en Ciudad de México y en algunas otras ciudades, se han descubierto ratas muy grandes, ratas gigantes, y es en París, no tienen depredadores, y, y tristemente la laguna de Zacapu, se ha ido perdiendo, se ha ido secando, se ha ido, eh, los seres humanos hemos devastado nuestros ecosistemas, hemos devastado nuestros recursos naturales, y hemos ex, extin, llevado a la extinción a muchas especies, tenemos ahora el, el ajolote de Xochimilco, que han hecho programas para reintroducirlo. Lamentablemente es difícil. Tenemos el lambistoma Andersoni de Zacapo, Michoacán, que es una especie de ajolote también, que le llaman Achoque en Michoacán. Este, esperemos que, que estas especies podamos rescatarlas, ¿no? De alguna u otra manera. Muy tantas especies que hay que ni conocemos, vea, fíjate, nada más que curioso. Tú sabes de datos, eh, por ejemplo, que en México, México tiene los cinco ecosistemas, eh, algo así, ¿sabía? México es el país número uno en reptiles. México es uno de los países más biodiversos que pueda haber. En, eh, fíjate, pero a nivel mundial es el número uno en reptiles. ¿Verdad? Número pero no, no solamente reptiles, no solamente, sino también en, en mamíferos, en, en, en aves, en... En anfibios, en todas las, espe las especies animales, México es un país mega diverso. Mega diverso. Estábamos hablando hace no mucho con un amigo del calamar gigante que habita aquí en el Mar de Cortés, ¿no? En, en, en, en, aquí en Sonora. Vea el famoso calamar gigante, ¿no? Que inspiró al legendario kraken, ¿no? El calamar de Humboldt que habita en el Mar de Cortés. Entonces, México es un país mega diverso con una riqueza en diversidad que no, no se da uno ni idea, ¿no? Tortugas, bueno. eh, como vi un comentario de, de aquí de, de, de tus fans, de tus seguidores, no que dicen que... El... Perdón. <risa> no leas los comentarios. So, ahí ah, ok. Los... Ah, ok. De, <risa> de las que, que la sierra de Michoacán existe el monstruo de guila, pues aquí en Sonora tenemos el monstruo de guila, ¿no? Y tenemos el lagarto cornudo y tenemos varias especies. Muy, México es rico en, en, en fauna, somos pobres en, en, en cultura ambiental, eso sí, muy pobres, ricos y pobres a la vez. Oye, me habías hablado también de otra criatura en el, en el mar, esto fue en Oaxaca. Este fue, ay, esta historia está buenísima, ¿eh? está buenísima, lo más importante porque tú sabes que mira, pasa esto, Pasa que el testigo, cuando se enfrenta al fenómeno paranormal, hay muchas personas que no les gusta que les tomen fotografías, que no les gusta, y no. pero este caso Apolinar López, oye, la súper accesible, él fue pescador, él, él es pes pescador, de, él es chapaneco, pero eh, hay una región de pesquerías que se llama, la, se llama La Pampa Echeverría, que es una zona marítima donde hay pesquerías de Oaxaca y de Chiapas, o sea, estamos hablando en el límite entre Oaxaca y Chiapas, en el mar oaxaqueño, eh, ellos se fueron a pescar, fueron a la pesca de camarón, ya estaban, ellos fueron, era una temporada en la que el agua estaba muy clarita y no era muy fácil pescar, cuando, cuando viene esta temporada tienes que irte a pescar de noche, por la noche, imagínate estar en, el, en, alta, y en alta mar en la noche con tu lanchita, pescando ahí, Imagínate tú estás en el mar en la noche, pescando a la madrugada, y estaban pescando, y había sido un día donde había habido muy poca pesca, había habido muy poca pesca, no habían levantado, en este caso, como unos 20 kilos de camarón, y iban tres, tres pescadores en, en la lancha, el abuelito, Apolinar, y su primo Enrique Machequillo. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto, mijo, ¿Cuánto tenemos de camarón? No, oh, pues 20 kilos, abuelito, nomás. Ah, mi hijo, pues, pues ya por lo menos sacamos para la gasolina, ya vámonos, porque ya ya tengo mucho frío, un hombre de edad avanzada ya está cansado y, y pues desanimado porque pues no había una buena pesca y el señor sintiéndose mal, vámonos, ya, mi hijo, me siento mal, me duele el cuerpo, tengo frío. Está ¿no? bien, abuelito, vámonos, ahí van, de regreso, ¿no? Ahí van, recogen recogen, su, su, red, recogen su chinchorro, recogen, agarran su fanal, y se van, de regreso, y van aluzando en la noche, y ahí van, y van, y van, y van en la noche, en el mar, y de repente al usando él en la noche, ve un cuerpo flotando en el mar blanco, grande, y él pensó que era una boya, ah, pues esa es una boya robalera, ¿verdad?, las, las redes de para, acá, para los róbalos, pues son grandes, fuertes, tiene. pensó que era una boya robalera, sí. de, de, de alguien que estuviera pescando, porque hay más pescadores, los únicos están ahí pescando, y dijo, ah, pues es la boya, y se iban acercando, la boya grande blanca, pero de repente, porque la boya tenía ojos, la boya tenía ojos, okay. amarillos, que alusó, y fum, los destellos de los ojos amarillos grandes, mirándolos, no hombre, pues cuando lo vieron, ay, imagínate nada más, dice que le calcula, 15 metros, grande 15 metros, sí. grande la cosa esa, pues, a, a de, reduce la velocidad del motor, pero por la inercia del bote, ahí va, para donde está la criatura esta, y la criatura está ahí, esperándolos, amenazadoramente, ahí, en el mar, imagínate nada más, y dice él, que la pudo ver claramente conforme se iban acercando, que esa criatura dejó que se acercaran cinco metros, imagínate nada más, claramente a cinco metros de distancia, lo, lo, y dice lo. él, que era, que su piel era rugosa, como la de un reptil, pero que tenía que ser, la dice como una vaca, o sea, la fisonomía, de la cara del animal era como de una vaca, pero blanco. Dice que con orejas. Como una vaca. Como una y vacía. que cuando él la vio, cuando él la vio, dice que cuando ya se iban acercando cinco metros, que la vio clara y plenamente, el animal este se sumergió. Y que dejó un remolino, pues grande, grande, grande, grande. No hombre, pues como pudo, se fue. Y yo entiendo ese sentir, porque yo lo viví. Encontrarte con un animal, te sientes frágil, la fragilidad humana ante la naturaleza en su máxima expresión, te sientes nada, y yo lo entiendo cómo se pudo haber sentido, y me lo dibujó, me hizo el dibujo, ojos amarillos, cabeza de vaca, le digo yo, oye, no habrá sido una mamífero, un animal, no, tantos años en el mar, un pescador, tú crees que no va a conocer a un tiburón, no te va a saber diferenciar de una ballena, de un, de un, no sé, de X, de cualquier mamífero marino. Es que esas características, claro. blanco, y que, tu, que ten, tuviera cara de ballena, fíjate, de ballena de, de De vaca, como de una vaca, pues, de un rumiante. De hecho, es lo como se mencionan los monstruos lacustres, muchos de los monstruos lacustres son mencionados que tienen cara de, de caballo o de vaca, en este caso. Es una especie es. que puede estar oculta en, en el agua, ¿verdad? Claro, claro, y se, y se escondió y se fue, entonces, Mira, aquí y en va. la costa, de, en las costas de Oaxaca, en el mar de Oaxaca. Mira, Jared Castaneda dice que era el Ningen, ¿sí conocen Ningen? He oído hablar del Ningen, sí he oído hablar del Ningen. Es eh, una criatura acuática japonés, en Japón, y es que la característica de que era blanco, es lo que no coincide, además dice que lo vieron y que era como reptil, con piel rugosa. Sí, adem además, estoy viendo al Ningen, tiene características antropomórficas en cierta manera, los brazos, las manos, pero quién sabe, pudiera ser, no lo sé yo, mira, el, el, el testigo refiere esto, un animal eh, con cabeza de vaca, color blanco, pero dice era reptil, o sea, él vio su piel, él lo vio a cinco metros y lo vio pleno y lo vio ahí completamente, Apolinar López, testigo que da su cara un hombre serio que no se presta a cosas que no tiene ningún interés en, en, en, en no tendría por qué decirlo pues me explico entonces ¿sí? esto fue en las testigo. costas de, de oaxaca en la ¿Eh? costa de oaxaca en limítrofe con chiapas no en la costa oaxaqueña imagínate más y dice él que le dijo ah y que le di, iba a su sobrino, y le digo, ya viste, porque ah pues el abuelito iba dormido, porque iba cansado, pero él en, iba a su primito, ¿viste eso?, sí, me dijo, y le dijo, cocodrilo, no, no es cocodrilo, no, no es cocodrilo, esto no es cocodrilo, y, y dice, el cocodrilo, para empezar, ya no existe el cocodrilo, ahí tristemente ya se extinguió, ya se lo acabaron, hace muchísimos años ya se extinguieron muchos animales, se desplazó, los desplazó el humano y otros tantos que lagartos que habrán quedado atrapados en redes y otros que los mismos pescadores se extinguieron por su propia seguridad porque no había en aquellos años esa conciencia de cuidar el planeta y los animales. Este, pero ahí, ahí vio ese animal ahí en las costas de Oaxaca. Todo un caso de criptozoología, vos la Todo un caso de criptozoología. Todo claro? un caso criptozoológico. Claro, Vamos a sí? anexar a algún capítulo de, de criptozoología, claro que sí. Eh, y su hija, el, el, el monstruo marino de la isla chileta, se llama la isla chileta, no hay cerquita donde pasó, y ahí está el testimonio, está el dibujo, está el caso, muy interesante, muy, muy interesante. Qué raro lo que presenció. ¿Cómo dices que, que conociste esta historia? ¿Eran tus familiares? No, no, no, no, no, no. no. Eh, yo vivo en Agua Prieta Sonora, Agua Prieta Sonora es frontera, es frontera, sí. aquí viene mucha gente que trata de cruzar a los Estados Unidos y mucha gente la deportan y aquí se queda, okay. aquí se queda en Agua Prieta, y él cruzó a los Estados Unidos eh, por Matamoros, estuvo mucho tiempo en Texas y por azares del destino llegó aquí a Agua Prieta y aquí se quedó, y lo conocí porque fue mi paciente, fue okay. mi paciente, y así he conocido muchos casos por mis pacientes que saben que me gusta el fenómeno y me platican y me cuentan sus historias entonces él le contó esta historia de Oaxaca que sí fue... él me contó sí. su historia que él fue me contó su vida me contó toda su historia la subí a mi canal de YouTube y me contó toda su historia me contó una historia de una sirena a ver cuéntame. me contó me contó la historia de una sirena okay. y Aquí me la... contó la historia me contó la historia de una esfera luminosa que vio en el mar en alta mar cuando venía un huracán, vio una esfera luminosa que se acercó, pero fíjate lo que es la, la, la idiosincrasia, ¿no? y, la, y, la, y las, las características, las ideas que tenemos nosotros, cuando él vio, él me describe un aparato, eh, y él dice que era una bruja, o que era un demonio, ¿no? Sí. pero te está describiendo un artefacto, una especie de dron, que no se reflejaba en el mar, que voló, que se desplazó, que pasó por uno de él y que se alejó, pero él nunca me dice, vio un ovni, él me dice, vio una bruja, vio un demonio. Claro, porque él desconoce el tema de los ovnis. Exacto, entonces cuando te das cuenta, este cuate tuvo un encuentro ovni, pero él, en base a su idiosincrasia y a sus creencias, pues dijo que era un demonio, que era una bruja, una bruja pero que era un, una este, esfera, era una esfera, era un aparato desconocido, y, y luego el, por allá en los noventas o finales del ocho, hace muchísimos años, ¿no? o sea, ni siquiera sabíamos que existían los drones, es nuevo, es tema nuevo los drones, ¿no? claro. una sonda, ¿no? una sonda muy interesante, y, y, y, este, y él me contó la historia de la sirena, no le pasó a él, le pasó a su abuelita, su abuelita le cuenta, le cuenta la historia de él, de un muchacho que en esa zona, eh, una sirena lo, se lo llevó, era un muchacho que estaba estudiando medicina en la Ciudad de México, sí. y su esposo era de los terratenientes más, más ricos de esa zona, el muchacho sí. vino de vacaciones para acá Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, por ahí más o menos, porque estamos hablando límite entre Oaxaca y Chiapas, pesquerías sí. de esa zona, y que pues el muchacho llegó y el muchacho no quería salir, andaba de vacaciones, y el papá le decía, ándale, dé, de". y que el muchacho salió a caballo a andar allá a la orilla del mar y que dice que regresó muy bien, entusiasmado, no, pues que conoció una muchacha ahí en el mar, y que empezó a platicar con la muchacha y empezó a platicar con la muchacha, y el muchacho entusiasmado y enamorado de la muchacha, y que regresó con el papá y le contó, no, pues una muchacha y al papá se le hizo raro, pero el papá se le hizo raro, no porque fuera a pensar que era una sirena, sino que pensó, oye, no, le irán a hacer algo, lo irán a secuestrar, lo irán a matar, porque esta muchacha sí, y que le dijo, vayan y sigan al muchacho allá, a ver dónde va, porque ya me está preocupando, que está muy entusiasmado con esta muchacha, y ahí van a seguir a la muchacha, y la muchacha resulta que la fueron, y que lo vieron los, los trabajadores, vieron cuando la muchacha, del mar salía, y el muchacho, pues, ahí se mete al mar con la muchacha, lo abraza, y se lo lleva, y jamás lo volvieron a ver. Ok, ¿se lo llevó la sirena? Se lo llevó la sirena, era una sirena, y dicen que era una sirena y una sirena, es una leyenda, las leyendas tienen algo de verdad, y algo de realidad ahí, ¿no? Y tengo, tengo la historia, tengo el testimonio. No, no he subido el fragmento de la parte de la sirena, pero sí está la entrevista completa la historia de Apolinar López, las historias de un pescador. Y te cuenta la historia ahí de la sirena, bien interesante. Una leyenda de una sirena. Qué interesante este, este señor que te contó estos... crees en las sirenas, Oslac, crees que hayan existido las sirenas, ¿O crees que sea solamente un ser mitológico? ¿O crees que haya que exista algún animal o algún híbrido pez humano? ¿Tú es crees que, en la...? Cuando llegaron los españoles a, al sur de México, en, en, Mérida, en Yucatán, y eh, vieron por primera vez a los manatís, decían que eran sirenas, porque los manatís tienen este, pechos, entonces lo, lo, has, lo hacen ver como una mujer, como una mujer pez. Y los eh, europeos pensaban precisamente que eran sirenas, cuando en realidad eran manatís, porque traían los pechos, estos animales traen pechos. Entonces, me parece que es, seguramente sí personas del mar han encontrado a criaturas, quizá como este manatí que desconocían los europeos, eh, que tengan esas características de mamíferos. Y por los pechos o por alguna otra característica las, se identifiquen como mujeres acuáticas no solamente las sirenas también están los tritones no el, el los hay, tritón el... dentro de la mitología no exactamente entonces eh, pues yo no creo que haya sirenas como la sirenita de Disney que es negrita y todo esto no creo que, que haya sirenitas negritas pero sí me la imagino más este, pelirroja y blanquita Así es. Sí, le... apegado, no. Eres muy purista en la cuestión de la literatura, ¿no? Te gusta, a ti te gusta que respeten las características de la, de los, de los, uh, de los, este, de los personajes, como de pues, la sirenita. Eh, a mí me gusta que lo que ya esté, pues que se quede como esté. Que si quieren inventar sí. una sirenita que se llame diferente y de otro color, pues que le llamen diferente. Y lo claro, claro, sí, sí, sí. ¿no? Ya, ¿por, sí, qué? Sí. ¿Por qué modificar algo que ya fue, que ya es? es, es pudiendo hacer nuevos personajes. Sí. No sé por qué no quieren hacer nuevos personajes. Eh, eh, historias de, anim de, de animales extraños en el norte de México hay. Te había comentado de aquí en Aguapriete el avistamiento de un ser similar al demonio de Dover, ¿no? Que se ah. vio que es un ícono de la criptozoología en los Estados Unidos, ¿no? Que se miró en Massachusetts, si más no me equivoco, el demonio de Dover y que se habrá visto en dos ocasiones, pero que es todo un icono en la criptozoología, y aquí hay eh, un avistamiento en Agua Prieta Sonora, de un ser muy similar al demonio de Dover, las mismas características, le agregan, a le agregan, a, le agregan una más. ¿Pueden decirle a la audiencia cuáles son las características del demonio de Dover? Porque uh, a nosotros sí nos entendemos, pero la gente a lo mejor no conoce el caso del demonio de Dover. Sí, mira, me voy a apoyar un poquito. El demonio de Dover es un ser que se vio en los Estados Unidos, características antropomórficas, cabeza, cuello, tronco, extremidades, muy similar a un changuito, ojos amarillos, cabeza grande, pero como un, un animal, o sea, un ser no inteligente, ¿no? Sino más bien como, como un animal, un ser animal y lo vieron, y aquí en Agua Preta se vio ese animal con esas características, estaban unos muchachos, aquí unos adolescentes, compartiendo un momento, sacando las curas ahí, en la noche, cotorreando ahí, eh, ¿qué onda?, ¿qué es esto?, ¿qué es lo otro?, cuando de repente ellos percibieron una luz azul, una luz azul lo deslumbró, voltean hacia donde estaba esta luz, y vieron al, al ente, ¿no?, a este animal, cabeza, cuello, tronco, pero mirándolos fijamente y una característica más que no está en la historia del demonio de Dover, que se, que se expandía y se estiraba como si fuera un chicle textualmente, o sea, esta capacidad de, de, de estirarse como, como, como ¿verdad? como Solamente. si fuera un chicle, no, no que fuera de chicle, no, elásticamente, no yo imagino una capacidad elástica, ¿no?, que subía y bajaba a un medidor de luz, y ellos lo vieron, y cuando ellos ven al animal este, pues al principio, pues se sacan de onda, ¿no?, ah, pues que está ahí un animal, ¿qué es?, y lo ven subiendo y bajando, pero ya, chamacos, adolescentes, ya agarran, sacan las curas, agarran valor, y se acercan al animal, sí y el animal cuando ve que ellos se acercan, el animal emprende huida y se va, ¿verdad?, se vio aquí en Aguaprieta Sonora, en el año, de hecho tengo aquí, eh, fue en el año 2009, si más no me equivoco, te mandé el, el boletín, ¿no? Te envié el boletín de este caso, Extraña Criatura Avistada en Aguaprieta Sonora, eh, fue en el año, fue el vier, fue en 2009, cuando vieron al, al animal, calle 4, avenida 28, más o menos, no, este ese otro similar que se vio aquí en Agua Prieta, no es ese, okay. no es ese, ese es otro, porque aquí en Agua Prieta se ve este en 2009 y tres años después se vuelve a ver al mismo animal, pero cerca de un, de un campito de béisbol, una figura negra caminando rápidamente, muy similar a este mismo ser. ¿Qué nos está diciendo? Que pueda ser una zona, ¿verdad? Una zona de... de, de de tráfico de esta especie si es que existe, si es un animal desconocido por la ciencia, no estamos hablando que sea un ser extraterrestre o que sea un ser mágico ¿verdad? qué Sino ecosistema animal... hay en esa zona? ¿perdón? ¿qué ecosistema hay en la zona? ¿hay bosque? Hay es, un... es un ecotono así se le llama cuando es un, convergen varios ecosistemas diferentes tenemos desierto tenemos bosque tenemos inclusive, inclusive tenemos una zona de humedales y también pastizales. Entonces es rico en, en flora y en fauna, muy rico en fauna. que tenemos desde ocelote, puma, inclusive zona, fíjate zona de jaguar? Porque el jaguar llega hasta por allá, hasta por Utah, por allá lo han visto el jaguar. Y esta es una zona de paso del jaguar. Fíjate qué curioso. ¿Tú no te imaginas el jaguar en Sonora? No, pues no, no. ¿Tú no. lo imaginas en la selva por allá, no? En Chiapas, Oaxaca, por allá. Sí, sí. Pero es una zona de tránsito del jaguar. El jaguar se llega a ver hasta allá. se ha visto hasta Yuta por allá. Y sí. hay fotografías de cam y hay imágenes y videos de cámaras trampa que captan al jaguar pasando. Entonces, tenemos que hay bosque, tenemos que hay osos, que hay jaguares, que hay pumas, que hay venado de cola blanca, que hay... En pequeñas especies, como el lagarto cornudo, como la liebre, como el, el, el conejito también de colita blanca, la tortuga, muchas, muchas especies, es muy rico, es biodiverso, y, y esta, además... ¿Y esta la, que encontraron o que vieron cómo era? ¿Era negra o me dices? Obscura, negra completamente, de hecho, este, eh, eh, negra, característica muy parecida al demonio de Dover, porque el demonio de Dover lo ven blanco, lo ven de otro color, pero el testigo aquí, a ver, ¿qué viste? Dibújame lo que viste, porque yo siempre voy acompañado de, mira, mira que yo me voy acompañado de mi grabadora, yo soy de los viejitos, yo soy de los de la vieja escuela, ¿ves? Okay. De la grabadora, de voz, a ver, dame tu testimonio, te grabo, dibújame lo que viste, a ver, ¿qué había? ¿Notaste algo raro ahí? ¿Algún viento? ¿Algo en el entorno cambió? ¿Eh? ¿Notaste, escuchaste tú algo? ¿Algo algo percibiste que, que no hubiera ahí? Y no, o sea, un viento, una luz azul y un animal extraño similar al demonio de Doris. Los chamacos salen corriendo a verlo. Y se desaparece. Y a los tres años se vuelve a mirar otra vez claro. en la misma zona. En la misma zona. En la misma región. En la misma ciudad, no en la misma zona, pero sí en la misma, en la misma, en la misma zona, ¿no? El, aquí lo debo de tener. Estoy bien mal en Sonora. Oye, y ahí en Sonora, pues en todos los estados hay leyendas. ¿Cuál es la leyenda? Manden. ¿Cuál es la leyenda más conocida en Sonora? La del Casino del Diablo, la clásica que existe, que llegó el Diablo a bailar ahí una noche, una muchacha llegó a bailar, ya la has escuchado yo creo, en versión sí. Hidalgo, versión... versión, <risa> Sí, versión Hidalgo, versión <risa> Estado de México, versión Sonora. En todos lados está esa historia de que el muchacho guapo llegó al rodeo a bailar y que... Se fue la luz y cuando la prendieron traía una pata de cabra y... Exactamente, exactamente, igualita. Mira, yo pienso que aquí el caso que podríamos decir de Sonora, pues el, el, la dama de blanco que se aparece entre Guaymas y Empalme, en, Palme, en Sonora. Entre Guaymas y Empalme hay un... Ah, comunica está el mar y comunica una carretera. Y ahí eh, hay una una parte donde dicen haber visto a una dama de blanco, inclusive ahí hay un, hay un investigador de, de que hace muchos años hacía un canal, ya no existe, Relatos de ultratumba era de Sonora, era un muchacho que salía con un sombrerito vestido todo en negro. Sí, la conozco. Este, sí, sí, sí, y, y supuestamente él, él, él, él, él, él grabó a, a, la, a la entidad esta, pero es la más conocida aquí de Sonora, la mujer, de blanco que se aparece en Guaymas Empalme. Aquí en Agua Prieta, Sonora, acá de este lado, porque nosotros estamos más al norte, más pegados, somos frontera con Douglas, Arizona. Sí. Aquí en Agua Prieta, eh, pues tenemos muchas historias, no tanto como leyendas, pero sí historias de paranormales, ¿no? Y también hay la clásica de la muchacha que conocieron en el Antro, Hotel California, Los Eagles, ya saben. Sí. ¿no? Es, son Yo creo que es el es como leyendas urbanas más que nada, ¿no? Ya que sí, se han convertido, que, que las tienes pero en versión Agua Prieta, en versión Nogales, en versión eh, eh, Michoacán, en versión Hidalgo, entonces, uno que ya ha estado en varios lugares, pues ya la ha escuchado en diferentes versiones. Oye, qué raro que, por ejemplo, en Estados Unidos, no haya esta historia de, del hombre guapo que llega a bailar al rodeo y se le cae la bota y sale la la pata de cabra ¿no? que el diablo no va para Estados Unidos nada más dime, ¿Qué verdad, o cómo? es parte de la cultura no es parte ya ves que nosotros tenemos ese esa riqueza cultural y esa coincidencia en en la, en la historia porque viene parte de la de la conquista no que viene desde la conquista y que tenemos a la llorona pero la llorona no es, no es igual en México como la Llorona en Michoacán, o la Llorona en Sonora, o la Llorona en Chihuahua, tiene sus ligeras variaciones y se adecua, y se adecua al, al, al, al, al entorno, ¿no? al, al, al, al municipio, al, al pueblo, a la ciudad, a la leyenda, ¿no? La leyenda se va, se va modificando, pero es una leyenda que está ahí, y que es parte de nuestra riqueza cultural, nosotros tenemos que aprender a ver las leyendas, Verlas como una riqueza cultural. Mira, claro, aquí los fantasmas es como el charro negro con su sombrero. El charro negro. Su... En Cuauhtémoc, Chihuahua, está la historia del charro negro. Igual también, okay. Cuauhtémoc, Chihuahua. Acá que el burro que habla, si se aparece un, un borrachito en la noche, un burro se le aparece y le habla, o la esta mujer que tiene cabeza de, de caballo, que es la Ciguanaba, esto en México y Centroamérica. Pero en Estados está... Unidos fíjate, en Estados Unidos llegan las naves extraterrestres y bajan grises con una tecnología súper avanzada, o sea, ¿qué nos quieren decir? En Estados Unidos todo es tecnología, todo es superior a, a las cosas, acá tenemos la, la gallina con los pollitos, también un fantasma de una gallina. Ahí, ahí, ahí te va una de Zacapu, una clásica de Zacapu, ¿no? Que dicen en Zacapu, Michoacán allá, no, oh, pues que en el callejón del doctor Molina, un callejón, venían unos, unos bien borrachos, bien borrachos, en la noche que se les apareció un puerquito, y ahí iba el puerquito, y mira un puerquito, y que le daban una patada al puerquito, y que salía una moneda de oro, una leyenda, y que le daban una patada al puerquito, y otra moneda de oro, y, pero que conforme le ibas dando patadas al puerco, porque iba creciendo, creciendo, creciendo, hasta que el puerco era muy grande, con los ojos rojos, y sacando lumbre por el hocico, y ahí iban, y que pues que era el diablo, ¿no?, y que cuando llegaron a la casa que todas las monedas de oro que habían sacado de la, que les sacaron del puerquito era carbón leyendas de, de pero que nos que nos dan una identidad como país, una cultura, tenemos que ver, nosotros las leyendas tenemos que verla como una riqueza cultural de historias y de leyendas que tenemos en nuestro país. Mira, dice Carlos, dice, pues sí, era una pinche alcancía. Sí, o pues, sea, huevos, ¿no? O sea, pero como te digo, o sea, claro, claro, pero es, son leyendas, pues, al final de cuentas, las leyendas que hay, la, en Zacapa hay una leyenda de una dama de blanco que se lleva a, los, a las personas a la, y los hunde en la laguna. ¿En dónde? ¿Verdad? En Zacapo, ahí donde te comenté, donde vi el animal este, hay leyendas ahí de Zacapo, que dicen que en Zacapo adentro hay una iglesia de la laguna, que en las noches se escucha que suena la campana, que se ve una mujer de blanco que sale del agua y enamora a los muchachos, se los lleva y los hunde ahí en el agua, son leyendas y uno tiene que diferenciar la leyenda de la realidad. Y hay que verlo más desde un punto de vista cultural, literario, riqueza, más que, con que debe de tener. A lo mejor algo de real es historia por allá, muy lejana, sobre, y, y, y a lo mejor sobrenatural, y de ahí nació la leyenda, y ahí nace la leyenda. Entonces, Puede haber sido que sí, haya habido una experiencia sobrenatural con la llorona real, porque luego dicen que se va desde prehispánico, desde la malincha relacionada a la llorona, ¿verdad? Pero a lo mejor, a lo mejor sí ah, hubo algo de real en esa historia del Catrín, o en esa historia de la muchacha que llegó a bailar al casino y que tenía una pata del diablo de cabra y otra de no sé qué a lo mejor sí hubo algo sobrenatural pero que se fue deformando con el paso del tiempo que lo fueron haciendo ya una leyenda ¿no? que Yo es creo una, que pues, nuestros fantasmas y monstruos en México por ejemplo o Centroamérica también y Sudamérica eh, tenga que ver con la cultura de los españoles y que los monstruos o fantasmas que aparecen en Estados Unidos tenga que ver entonces con la cultura de los ingleses que fueron, o los franceses o irlandeses que llegaron a, a Estados Unidos? Por supuesto, claro que sí, porque tiene, se va adecuando a la cultura. Nosotros somos una mezcla cultural bien interesante. Nuestra cultura, nuestro, nuestros pueblos, ¿verdad? Yo tengo mi sangre purépecha michoacana, purépecha mezclada con española, como tú tienes tu sangre de, mezclado con español y, y, y con la región de, de, de yo yo no soy zapoteco y Matlacinca. ah pues imagínate tú, tú <risa> qué rico, o sea, o sea, qué, qué rico, no, o sea, zapoteco, y, y, y, y, y, y, y entonces viene este choque zapoteco con español, y no surgen matlacinca. todas estas historias y todas estas leyendas, pues imagínate, y yo tarasco orgullosamente sentimos orgullosos de nuestros orígenes prehispánicos y esa mezcla cultural que tenemos, y obviamente es una amalgama perfecta para las historias sobrenaturales y las leyendas sobrenaturales. Yo estoy convencido de que existe el, el fenómeno sobrenatural, ese fenómeno nos ha acompañado, y por eso hay leyendas que nos vienen acompañando desde tiempos ancestrales, que se han ido deformando, se han ido adecuando, se han ido... ¿verdad? Se van construyendo, claro. Se, van, se construyendo. van construyendo, claro, claro, y es parte de nuestra identidad también, como país, y como creo, pueblos también. Yo creo que en un futuro, en, por ejemplo, que ahora actualmente a los chicos les gusta mucho la cultura japonesa, creo que en un futuro que ya estemos más japonesados seguramente ya vamos a empezar a hablar... Coreanos, ¿no? En Corea también, Corea. nos está pegando ahorita... Fantástico. Todo lo coreano. Mira, yo, yo soy maestro de preparatoria, eh, soy maestro de preparatoria. Uh -huh. mm. Y sí, hay mucha influencia de la cultura japonesa, hay mucho de Corea también, pero también hay muchachos que no se van mucho con esas tendencias, están en otros rollos también, pero, pero sí, sí, es mucho, yo nunca había visto tanto... ...de Corea... ...yo he visto mucha cultura de... ...muchas cuestiones del K-Pop... ...y cosas que pues uno no miraba en sus tiempos... ...sí, sí, ¿no? ...que vamos a, a ver ese tipo de, de cosas... ...entonces yo creo que en algún momento... ...ya vamos a empezar a hablar de... ...fantasmas que tengan relación... ...con fantasmas coreanos o japoneses... ...que también son bien ricos, ¿eh? Sí, cada, sí. ...cada pueblo es bien rico... ...en cultura y en historias sobrenaturales... ...y, y, y es sí. bien interesante... ¿Verdad? De todo eso. Humanoides, seres extraños, fantasmas. Sí, en Latinoamérica, pues tenemos mucho, estamos muy arraigados con esos temas, desde las épocas prehispánicas. Entonces, tenemos mucha, mucha historia, tenemos una riqueza cultural muy grande, lo mismo que en Japón, por ejemplo. No sé de Corea, ahí sí, en realidad no sé. Eh, eh, bueno, tenemos, tengo un problema aquí de conexión en, sí, no tengo. en, en TikTok vamos a finalizar el live en TikTok, ya finalizamos el live en TikTok, bueno, estamos ya por la recta final de, de este podcast, bueno, nos puedes platicar sobre otro caso que, que conozcas, que hayas investigado, que hayas estudiado, ¿de, de qué te gustaría, de qué le gustaría, mío ¿qué te ya gustaría, hablamos de, de ovnis, de extraterrestres, de fantasmas? Ya hablamos de fantasmas, ya hablamos de criptozoología, todavía nos falta hablar de yo creo que de ufología, o oh, de un... ovnis, oh, tengo, tengo uno de los casos, tengo un caso muy fuerte, uh -huh. con evidencia, tengo, evi sí. tengo la evidencia en video, y tengo el testimonio, y el para, para mí, Eso, estamos en el terreno de la subjetividad, subjetivamente, para mí, es un caso, para mí es un caso que, que es muy sólido, muy fuerte, y tal vez uno de los más interesantes que pudiera haber en México, para mí, okay. a lo mejor para cualquier otra persona van a decir, ay, este vato, pero el ovni de Bocoina. El, el caso de, el, el caso Bocoina. Yo lo he llamado el caso Bocoina. Ok. Mm. Bocoina es un, es un pueblo, es un municipio del estado de Chihuahua. Está en la región noroeste de Chihuahua, por los rumbos de San Juanito, eh, Bocoy, pues Bocoy, obviamente, Ciudad Cuautemo, los campos menonitas, toda esa zona de por allá. Es una historia de Eduardo, así nomás a secas. Él trabajaba para una famosa compañía de productos lácteos, que empieza con L. Él manejaba un camión de esta leche. Se puede ser el nombre, ¿no? ¿Verdad? Ah, claro. Venía manejando. Trabajaba para leche Lala. Ajá. Entonces él venía manejando su camión. Él venía de la, de de, de, de, venía, venía de, venía de Bocoina, venía de Bocoina San Juanito. Iba de Bocoina San Juanito. Seis, siete de la tarde, manejando su camión de, de, de repartiendo leche. Él tenía que llegar. Ya tenía el tiempo más o menos para llegar. Él, él radicaba en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Estamos hablando una hora de distancia. Son distancias cortas, son pueblos que están cerca de ahí, ¿no? Sí. Una disculpa que me dio muchísima sed. Entonces, este, él venía manejando, ya venía en la sierra, viene manejando su, su camión de, de repartidor del ala, cuando de repente ve una estrella y dijo, ¡ay, mira qué bonita estrella! Y sigue manejando. Entonces, en, entra una zona de curvas, de vueltas, de todo, y cada vez que entraba a la curva, le tapaban los cerros, pero ya salía, y miraba la estrella más cerca, y la estrella más cerca, y la estrella más cerca, y ya fue cuando dijo, ah, ¿qué onda con esta estrella? Una estrella, ¿por qué en un principio? Pues, con esta. Sale de esta zona, y él dice, él dice que estaba un trailero parado, también viendo el fenómeno, o sea, no no era el único, entonces él dice que se orilla, más adelante se orilla, sale completamente de la carretera y baja y él ve que el del tráiler también está viendo es, este artefacto entonces él dice que ve ya a lo lejos ve que era una nave la, el clásico o sea la, la clásico platillo volador el clásico así el clásico girando con luces alrededor de muchos colores okay. pero dice que lanz, y lanzando un rayo a la tierra Lanzando el rayito, un rayo láser, con una dura, con una duración de segundos entre un rayo y otro, pero lanzando un láser. Sí. Te estoy hablando que fue en el año 2007, febrero del año 2007, aún hacía frío, y, eh, y, y oscurecía muy temprano, porque todavía era invierno. Entonces, él, en aquella época traía un Nokia, fíjate en un teléfono Nokia de aquel entonces, saca y graba, dos fragmentos de un minuto aproximadamente, yo tengo los videos, okay. y se ve el omni se ve en el video cuando lanza el rayo, ¡zas! En el video se ve lanzando el rayo, yo tengo ese video, ¿Ese video lanzando te, el rayo, ¿Eh? ¿te proporcionó el video? Eh, sí, claro, me lo proporcionó, me proporciona el video, viene, lanza el rayo, luego, él lo graba un buen rato, y ya después, él deja de grabar porque él la verdad quería, no quería perderse el momento de ese evento que estaba viendo tan extraordinario, porque obviamente, la, eh, eh, dice, era, un, era algo tan extraordinario que yo no quería dejar de verlo, entonces como ya había grabado, grabó su celular y lo siguió viendo, dice que él ya no se acuerda de haber visto al trailero, o sea, dice que esta nave se inclina como unos 20 grados aproximadamente, y a una velocidad vertiginosa, mmm, avanza, y se posa sobre él, pero dice que esta nave por donde pasaba, aventaba un, una luz, unas de luz, dice, iluminaba como si fuera de día, si era tan potente la luz de esta nave, que donde pasaba, iluminaba como si fuera de día, y dice él que la nave, se posa sobre su cabeza exactamente, que él alcanza a ver, el interior de la nave, y que él mira cómo tenía unas, aspas que giraban, así giraban alrededor, y muchas luces, dice que puede entrar como un edificio de dos pisos, dice él, entonces dice que cuando él ve eso, se asu o sea, le da tanto terror, que sale disparado, dice uy, pudo haber pasado un carro, ni cuenta me hubiera dado, me hubiera atropellado, dice que se atravesó la carretera y se fue, había una, no sé si te has fijado, Oslac, si te has fijado que, que en, las, en las carreteras de nuestro país hay muchos, hay muchas paradas de, camón, de camiones foráneos, Lo, cuando eh, los camiones van a los pueblos, hay paraditas de camiones que normalmente son de concreto. Sale sí. corriendo a, y se para abajo de una de estas porque él tenía miedo. Y dice que el artefacto se enderece y se pierde, se, se pierde cenitalmente. ¡Fum! En el cielo se va, a toda velocidad. Sí. Pues el, el cuate paniqueado, sacadísimo de onda, él era una persona... Que no le interesaba nada de esas cosas del fenómeno ovni, o sea, una persona n... común y corriente sin este tipo de gustos paranormales ni de ovnis, él dice que cuando él veía a Jaime Maussan, cuando salía en la tele, le caía gore, de esa cosa, no quiero verlo, o sea, no le gustaba, pues no, no le llamaba la atención, él vida era otro rollo y la clásica, este evento le cambia por completo sus estructuras mentales, le cambia todo le cambia completamente y aquí viene algo que yo he visto, algo que pasa con los en el fenómeno de los contactados, un patrón, pero ahorita te lo cuento más tarde, el, el cuate eh, eh, se va y fíjate aquí viene lo más interesante, cuando él ya va a incorporarse y subirse a su camión de leche, sí. pues resulta que el amigo está cuatro kilómetros más adelante de donde él se bajó, y sobre la cinta asfáltica, cuando él se sale completamente de la carretera, al volver a su camión, a su camión de, de leche, está cuatro kilómetros más adelante, y en, adentro de la carretera, o sea, es posible que... fue abducido, fue ¿sí? abducido, una hora de tiempo perdido, era, o sea, per, o sea, cuando pasó el fenómeno a las 7 y cuando volvió el fenómeno a las 8, en un evento que no duró más de 5 minutos. Sí. Tiene un lapso de periodo de tiempo de 8 minutos. Cuando él llega a su casa guautemo ah, pues que la esposa estaba asustadísima, porque pensó que le había pasado algo, y ya estaba llamando por teléfono a todo el mundo, porque no sabían dónde estaba. El cuate no sabía nada de este rollo, y el vato estaba asustado, estaba nervioso, no sabía qué había pasado, le contó a su esposa. Él le cuenta a un a un cronista de béisbol de Ciudad Cuauhtémoc, que se llama Fren Chavira González, muy conocido en Cuauhtémoc, es cronista de béisbol, de béisbol, él, él, él narra los juegos de béisbol de la Liga del Norte Sonora, de Chihuahua, perdón, de béisbol, de los manzaneros de Cuauhtémoc. Entonces, él me conoce a mí, sabe de mi gusto, por los fenómenos, y me contacta. Bueno, doctor, yo sé que a usted le gusta lo de los OVNIs, también a él le gusta lo de los OVNIs, pero como más, eh, más light, no sé si me explico, te llamaba la atención, sí, vamos a la, vamos con la persona, aquí está el video, el video se lo pasan a otro amigo, que tenía el valor de y él me lo pasa, está el video, video, el video en su momento, cuando, en su momento, impresionante, impresionante el video, lanzando el rayo, se escucha el vato cuando habla, lo sometimos a filtros, cuando le metes un filtro infrarrojo, se alcanza a apreciar otro rayo, o sea, lanza dos rayos consecutivos, pero a simple vista no se ve, pero cuando ya le metes el infrarrojo, se mira uno que no se ve a simple vista, okay. se ven esferas, cosas raras, este, yo me entrevisto con él, y en un principio, él me dibujó lo que miró, me dio su testimonio, te, me cuenta todo, pero yo noté algo en él, cuando yo voy la primera vez, como decía, cuando yo llegué a su casa de él, como decía Juan Ramón Sáenz, ¿no? Que en paz descanse, en su casa. Ahí se respiraba el miedo en esa casa. Es un caso bien, bien tremendo, porque cuando llegamos a esa casa, la familia aterrada. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues que resultaba que los seres estos comenzaron a aparecerse en su casa. Los supuestos tripulantes de la nave comenzaron a hostigar a su familia, comenzaron a, hacer Comen un... a, a seguirlo a su casa, comenzaron a seguirlo a su casa, dice la señora, yo hablé con la señora, hablé con los hijos, es que me levanto en la noche a tomar agua, y ahí están en la cocina, y, o están arriba, o, o, o, o estábamos un día ahí, y cuando se sí. hagan entrevistas, no, están aquí arriba del techo, yo así como que, ¿de dónde, dónde está? Sí. <risa> o sea, porque te sugestionas, al estar en ese entorno, ¿no? Sí. Entonces, el, el, el cuate de repente, le cada vez que, que tú, yo tuve con él como cuatro entrevistas aproximadamente, tres o cuatro entrevistas tuve con él. Un patrón que yo he visto en los casos de contactados, que yo me atrevería a decir que son reales, hay una característica médica en ellos. Psicológicamente, uh -huh. comienzan a, a desvariar suficientemente, mucho. Desv yo, yo, o sea, las primeras veces te platicaban concretamente, me pasó esto, me pasó esto, según la entrevista me pasó okay. esto, me pasó esto, pero como que van perdiendo la cordura. Como que yo, como que van enloqueciendo, pues vágame para no maquillar tanto, pues. O sea, como. Como que no, como que el ser humano no está preparado para este encuentro, este tipo de encuentros. Y las personas que tienen contactos reales con estas entidades, yo un patrón que he notado con ellos es cierto grado de locura progresiva. Una locura progresiva, o sea, ellos van como comienzan a alucinar, de, comienzan a desvariar mucho, comienzan a decir cosas que ya no tienen sentido ni razón de ser. O sea, dices que a lo mejor estaban enfermos e inventaron esto, o que a raíz de la abducción quedan mal y No, complicado? no, no, no, persona completamente normal, y a raíz, de la, de, a raíz del encuentro con estas entidades, que no sabemos si son extraterrestres, porque no sabemos de dónde son, o sea, no podemos decir que son extraterrestres, porque no sabemos realmente ni qué son, pero al encuentro con estas entidades extraterrestres, como que ellos no están preparados, como que es un choque demasiado fuerte para ellos, y ellos no lo pueden procesar, okay. entonces, ¿qué sucede? Yo he notado que ellos van enloqueciendo con el paso del tiempo de una manera progresiva, y es muy, yo no soy un psicólogo, ves. o sea, yo no soy un psicólogo y yo, o un psiquiatra, más, más psiquiatra, más del lado de la psiquiatría, yo no soy un psiquiatra para poderte decir científicamente este cuate está loco, ¿no? Pero sí, sí decirte que ellos, los contactados, que yo he conocido un, un, y es un patrón que he visto en varios contactados que comienzan a perder el juicio de manera progresiva. Ya la última vez que lo vi, el cuate me dijo cosas que no tenían mucho sentido ni razón de ser. Okay. Este, y no sé, yo espero que él esté bien, ya no lo he vuelto a ver perdí el contacto completamente con él. Este, La última vez que yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi muy mal, o sea, lo vi mal en su cuestión. Me hablaba ya de que veía perros que hablaban y que veía peces que hablaban y... Mal, ya, o sea, mal sí. completo. Sí, yo siento que, yo siento que, que las personas contactadas, las auténticas, los auténticos contactados, los blancos, los perdemos de alguna manera, por decirlo, ¿no? Oye, la gente... Con, está... todo, con todo el respeto, ¿no? Y, y protegiendo siempre su identidad, ¿no? La gente dice que si ten... tendrías el video, eh, luego me pasas los, los videos y para que se los presente aquí a la gente, ¿no? Todo el material. Yo te, de corazón te proporciono los videos y te proporciono las fotografías para que tú hagas uso de... Ah, hay una cosa muy importante... Eh, de ese, ese material que te estoy hablando, sí tengo el caso, lo único que no tengo de él es la entrevista, porque la tenía grabada la entrevista, pero okay. sí tengo, sí tengo el video del OVNI, y tengo los dibujos, lamentablemente los dibujos no hay mucha calidad, porque sos, no sé si supiste que me hackearon mi cuenta, de la manera más absurda, me hackearon mi cuenta, 16 años de trabajo, se me fueron a la basura, y tristemente yo era de las personas que no respaldaban su material, entonces me borraron más de 300 videos de mi cuenta de YouTube, perdí muchísimo material, no sabes cómo me ha dolido, yo sé, tú has pasado por eso, me chamaquearon de la manera más absurda que tenía, me, o sea, me sentí un idiota, y tristemente perdí mucho material que yo no tenía respaldo de ese material, entre ese material está la entrevista de él, de que él, tengo la revista en bruto con él, sin embargo sí tengo un extracto de tengo un extracto de una entrevista que hice para ExaFM hace muchísimos años sobre ese caso, sí. y ahí tengo breves extractos de su entrevista, pero la entrevista completa, inclusive la tenía hasta por partes. Tenía una entrevista con un contactado extraterrestre de Agua Preta que tenía fotografías, videos de, pers de, de los seres, eh, tenía, el, no, un, un impresionante. Y también, afortunadamente, otro extracto que se presentó eh, en la sobremesa, todavía ahí está hay como que pequeños pedacitos de esto que se perdió y sí. estoy todavía en ese proceso de buscar, pero este caso que yo te estoy hablando lo tengo, de todo corazón yo te proporciono el material para que tú hagas uso de él como consideres pertinente. Muchísimas gracias. Oye, una última pregunta antes de que nos despidamos. Sí, eh, sí. que también... Este quitado tu canal, también tu página de... de Instagram. Sí, todo, hombre. No tienes ya nada de todo lo que haces pues, estoy estoy tratando de, re, de recoger mis pedacitos, hice un canal de YouTube, tengo nomás como 100 suscriptores, se llama Rafael Ceguera es mi nombre, Rafael Oseguera, y tengo mi, pues, mi, tengo mi Instagram la verdad mi Instagram no lo uso mucho, mi Facebook lo uso más, hice una página de Facebook, tampoco tengo como 10 seguidores, no tengo nada, o sea, estoy apenas empezando, de cero. No, y, vez eh, sí, sí, hay que empezar otra vez, porque hay mucho material muy bueno que yo creo que, que debe de estar ahí para que la gente lo conozca, eh, no soy de, de, de guardar el material y decir, esto es mío y no es de nadie más, yo pienso que tenemos que compartirlo y tenemos que difundir para que el fenómeno se conozca, que la gente sepa de los casos que hay, y a mí me gusta compartir, para eso yo lo hago, lo hago para que la gente lo conozca y lo sepa, y estoy subiendo, voy a empezar a subir business clips de mi antiguo programa de radio, tuvimos un programa de radio, Enigma 900, que de ahí el blog, sí. este... Eh, por allá del año que fue 2006 2000 uy, hace 2000 hace mucho tiempo ya de los programas de radio y todo nos nos retiramos mucho tiempo de esto porque me enfoqué en sobrevivir sacar a mi familia adelante a mis hijos trabajar tú sabes que pues tiene uno que comer de alguna u otra manera tiene uno que sacar adelante a la familia no entonces nos perdimos mucho tiempo también de esto cuando volví ya todo era diferente cuando me fui YouTube apenas empezaba este, y luego regresé, me fui sí, cinco o seis años y cuando volví ya era diferente, todo ya, todo cambió de una manera para bien, para bien. yo quiero felicitarte porque eres una persona que, que ha evolucionado mucho y te felicito y el fruto de tu esfuerzo, tu trabajo se ve reflejado en, en, o sea, imagínate o sea a nivel internacional reconocido tu trabajo, yo te recuerdo muy Maquita, te recuerdo muy niño entonces verte ahora me llena de orgullo y de plena satisfacción ver que eres un hombre exitoso, que te va muy bien y yo te deseo lo mejor en tu vida y que Dios te siga bendiciendo. Oh, muchas gracias, amigo. Gracias. Aquí sabes que es mucha pasión lo que tenemos por estos temas y también es lo que distingo en ti, en la pasión. Por eso la última pregunta era sobre si vas a continuar y si ya tienes un nombre pensado para... Eh, pues exponer estos temas en internet, le puedes poner a tu nombre o le puedes poner mi nombre, tu... tengo una hice una página la que se llama www.minombre rafaeloseguera.com.mx ahí hago publicaciones hago de todo, de ciencia hago de ciencia, de tecnología de salud de, me gustan mucho la, los dinosaurios de paleontología eh, subo de cosas paranormales de misterio Subo de todo en esa página, sobre todo artículos, y en mi página de internet subo de, de, de naturaleza, hago videos de, de fauna, que es la tortuga del desierto de Sonora, cómo hacer presas de trincheras para cosechar agua, cómo cuidar el ecosistema también cosas de misterio, cosas de todo, hasta las películas que he hecho ahí, las, también las tengo en ese canal, lo subí todo, no no tengo suscriptores, pero ahí están, <risa> ahí okay. están en el canal, Andando, ¿no? yo, yo tengo ¿Eh? discos duros, yo tengo discos duros donde respaldo toda la información, ah, sí. quiero sí. mandarle un saludo, me pidieron, ¿Tienes, tienes, hay un seguidor, uno de mis compañeros de trabajo, de muchos años dentro de esto, Elías Marín Chaparro, él radica en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, cuando supo que iba a estar contigo, me dijo, mándame un saludo, él es seguidor tuyo, este, se llama Elias Marín, es un muy buen investigador, estudioso del fenómeno OVNI, persona muy seria, tiene un caso muy impresionante, eh, un caso, yo lo conocí precisamente por ese caso que tuvo él, este, algún día lo contaremos, eh, pero vio grises, vio grises, tuvo contacto con estos seres, este... Y, pero él era muy niño cuando le pasó eso, y de ahí lo conocí, hemos hecho una amistad entrañable, y me pidió que lo saludara claro. en tu programa, entonces, este, tu le mano. mando saludos a Elías Chihuahua, un gran amigo, y pues claro. ahí, pues, muchas gracias por tu invitación, me siento muy honrado. Gracias, ojalá después podamos invitar a Elías, para que nos platique esa historia de encuentros con grises, y bueno, la gente dice que te invite otra vez, obviamente que, que... Solamente fue una platicadita, porque Rafael tiene muchas más historias que contarnos, y te pido que en alguna otra ocasión nos puedas volver a acompañar. Claro que sí, con todo el favor de Dios, aquí vamos a estar, eh, cuando necesites, ya sabes que si nos lo permite la vida y todo, aquí vamos a estar, y pues invitarlos a que me sigan en mi, en mi canal de YouTube. Más Rafael, lo seguirán y ya. Rafael Oseguera en Instagram, en Facebook y en YouTube, Rafael Oceguera. apareciendo en YouTube? Apareciendo. así en es, muy bien, pues Rafael, un abrazote, me dio mucho gusto también, eh, que nos hayamos eh, reencontrado, hablado hace unas, unos días, y pues bueno, qué bueno verte aquí en el tema del misterio todavía, porque pues, yo quiero hacer un comentario antes de irme, y ver. yo quiero que tu, que tu público sepa eso, yo hablé contigo, hace como unos 11 años por teléfono, ¿A poco? y yo te di, sí, hablamos tú y yo por teléfono, hace como unos 11 o 12 años, y yo te dije, te dije, yo te veo, el día de mañana, en un programa, así como Discovery, como History, algo así, porque me gusta mucho el trabajo, tú sigues así, vas a ver que te va a ir muy bien, en serio, tal vez no lo recuerdas, pero yo lo recuerdo. Yo estaba, en ese momento estaba yo en Ciudad Juárez, en la casa de mis suegros, cuando hablé contigo, hablé contigo desde Ciudad Juárez. Hablamos, hablamos un ratito ahí, y, y ahora verte así, me llena de profunda, de profundo orgullo, y me siento muy orgulloso de ti. No, muchas gracias, no, gracias amigo, pues aquí estamos haciendo estas cosas juntos. Porque, porque no te conozco de ayer, ¿eh? te conozco desde muchos años, muchos años. Sí. 11 años, sí. Sí, lleva mucho tiempo. Ya tiene, ya tiene bastante tiempo. Sí, ya llevo 14 años acá en, en YouTube. Bueno, pues muy bien, Rafael, nos vamos a ver en otro momento. Eh, cualquier eh, colaboración, eh, pues estamos ahí dispuestos a también a apoyarnos en ti. Eh, sobre el tema de los libros de criptozoología que estoy escribiendo, pues las notas que me has mandado, obviamente. Eh, escribiré sobre eso y daré tus, los créditos correspondientes, porque gracias a, a ti y a algunos otros compañeros que tienen estas historias, es que podemos armar algo, y lo, lo estoy armando gracias a, a todos ustedes y a los al trabajo que he realizado, te agradezco mucho. Sí, en lo poco mucho que te puedo ayudar, ya sabes, fíjate que yo también estoy escribiendo un libro, dos libros simultáneamente, de hecho uno se va a llamar el mono blanco, fíjate, el mono blanco se llama uno de mis libros. ¿De qué, qué trata y... el mono blanco? El mono blanco es, va a ser una recopilación de historias y relatos sobrenaturales que he tenido a lo largo de mi vida, y el otro libro se va a llamar Somos Elementales, que es un libro de historias de, de, avistamientos, de avistamientos de ovnis y contactados extraterrestres. Ah, muy bien. Eh, sí, y es una recopilación del trabajo que he hecho, pues tengo 42 años, empecé a los 12, tengo muchas historias ahí guardadas que quiero que la gente conozca perfectísimo, bueno mi hermano, muchas gracias, te mandamos un abrazote hasta Sonora y te vemos aquí pronto Dios te bendiga, saludos a todo tu auditorio, hasta luego hasta luego bueno gente, me voy a despedir a gente de Instagram eh, me duelen un poquito los ojos por la luz, como me está dando directa luz, no sé, me lastima ya el, la, la luz y les agradezco mucho que hayan estado en esta charla con el buen Rafael Oceguera y obviamente lo vamos a invitar eh, en próximas transmisiones y también eh, pensando en realizar, ojalá, ojalá me empiece a ir bien, ojalá eh, puedan seguirme ayudando con sus donaciones, con los superchats. Yo quiero hacer viajes y investigar, ir a los lugares de las leyendas, de los misterios. Por ejemplo, sería buenísimo ir a Sonora con Rafael Oseguera y que vayamos a algún sitio a hacer el documental. Eso sería buenísimo, estaría muy padre. Y también quiero eh, entrevistar a las personas, porque sé que tienen las historias paranormales que me llaman aquí. Me pueden llamar y me las cuentan, como lo hemos hecho. Pero también estaría muy padre eh, que nos las dijeran en un video, ahora que vaya a Tabasco, que es porque tengo mi evento en Mérida, decidí, bueno me pagaban los vuelos de avión para, para ir a Mérida, pero decidí que mejor me dieran ese dinero y que pues aunque yo pusiera más dinero, me iría por carretera hasta Mérida, porque mi misión o lo que quiero hacer es pasar a Tabasco y a eh, Campeche, que son dos estados, Campeche no lo he pisado nunca, pues obviamente quiero... Quiero tocar el suelo campechanesco y, y Tabasco. Ya he ido a Tabasco, pero hay cosas impresionantes que quiero eh, tomarme el tiempo para disfrutarlas, para conocerlas, para investigar. Y si tengo oportunidad, ahí con personas les haré pues, preguntas sobre historias paranormales, de misterios y demás en mi viaje, en mi recorrido. Y todas esas historias que vaya recopilando en carretera de las personas a las que les preguntemos, pues les voy a estar enseñando el contenido en el canal de YouTube. Para la gente de Patreon, que son la gente que me apoya con una suscripción mensual y que les subo contenido diferente, contenido que no subo en mis redes sociales, pues estaré subiéndoles cosas especiales a la gente de Patreon, porque pues se lo merecen por el apoyo que me brindan. Obviamente les tengo que recompensar con cosas interesantes o que yo no saque a la vista de todos. Así que les invito a que se unan a mi Patreon, que se suscriban y que me apoyen en esto que es la aventura de la investigación de los temas paranormales y del misterio. Y como les repito, mi idea y mi intención es eh, que logremos juntos llegar a, a, a lugares increíbles y a momentos también satisfactorios de éxito dentro del tema de de los misterios, entonces, pues, eh, soy su, soy su, ¿cómo podríamos decir?, como que soy su jugador, y ustedes son como mis, eh, como los que me eh, impulsan económicamente, y bueno, yo no quiero dejarlos mal, obviamente, quiero ser el mejor para, para que cumplamos esta meta y se los agradezco inmensamente. Eh, estuvo padre la entrevista que hicimos con Rafael Oseguera, el día de mañana viene mi amigo eh, Pepe, que vamos a hablar, él, él me dijo que habláramos sobre temas de el control social, del manejo del dinero, de conspiraciones, así que mañana tenemos esta charla, diez y media de la noche, con Pepe hablando sobre este tema que sería como nuevo orden mundial más o menos el tema y voy a seguir teniendo invitados eh, eh, en el podcast Oxlack y seguiremos teniendo los relatos oscuros. El chiste es que aquí voy a estar con ustedes, les agradezco mucho que me acompañen, qué bueno que se entretengan, que aprendan, que, que conozcan y que me acompañen en esta aventura paranormal, en esta aventura de misterios, juntos aprendemos los quiero mucho, descansen y nos vemos en mis redes sociales